Ya son las 11 de la mañana, ya está, eh, vamos a empezar la, la parte de la sesión que hacemos pública frente a nuestros seguidores en Facebook Live y hoy tenemos la presencia de eh, Marielena Castro Cerrillo, contadora, eh, todavía hasta las 12 de la noche del día de hoy, eh, eh, síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, y también tenemos al doctor Luis Miguel Rionda eh, Ramírez, a quien les doy ambos la cordial bienvenida a esta sesión del Observatorio Ciudadano, y para que poda, podamos hacer comentarios, los que ustedes consideren pertinentes, respecto al tema de Guanajuato y su gobierno. Eh, eh, está por terminar hoy una, un ayuntamiento en Guanajuato y empezará en los primeros minutos del día de mañana el nuevo ayuntamiento y pues vamos a, a, a hablar de todo aquello que consideramos que es pertinente y que le pueda servir a quienes nos siguen por el Facebook Live eh, del Observatorio Ciudadano. El de, por tratarse de, de una dama le voy a pedir le voy a dar la palabra a Marilena Castro y a pedirle que sea breve porque Luis Miguel tiene un compromiso familiar que tiene que agotar y este, y luego ya seguimos. Muchas no, gracias, que... buenos días. Hola a todos, muy buenos días, un gustazo, oye, perdón, pero yo sé que eres, son todos unos caballeros, pero le cedo la palabra a Luis Miguel, entiendo su situación, y vamos a empezar sí. con él, y muy después bien. ya esperamos. Muchísimas gracias, eh. te agradezco la atención. Gracias, Magdalena. Ay, pues... Eh, muchas sí. gracias, Marilena. ¿Sí me ah, escuchan? Sí, perfecto. Ah, qué bueno. qué bueno eh, Pues muchas gracias por la invitación y la verdad también muy agradecido por su consideración. Sí, realmente estoy pasando por una situación familiar muy delicada. Este, una hermana mía está muy grave en León y, y este pues en algún momento tendremos que ir a, a acompañarla. Eh, la verdad es que está muy, muy, muy grave. Y bueno, la verdad es que este, esta invitación me, pues me cae muy bien en estos momentos, porque yo como muchos ciudadanos arrastra, arrastramos una frustración, una frustración muy clara, eh, porque bueno, hoy termina una administración que en sus inicios, pues, parecía ser un, eh, pues, muy prometedora, ¿sí?, eh, el, el, el Edil, el presidente municipal, Alejandro Navarro, pues había sido un líder social, había encabezado una causa que muchos de nosotros abrazamos con mucha, con mucho entusiasmo y con mucho compromiso con, pues con nuestra, con nuestra ciudad, con nuestro municipio. Hay que reconocer que este no es cualquier municipio, entonces no esperábamos cualquier gobierno. Además, ya habíamos tenido ejemplos de malos gobiernos en administraciones anteriores, no importando el partido político del Casaliera. Eh, pues desgraciadamente nos encontramos con una administración eh, muy poco sensible a incluso a aquellas causas que había enarbolado en su tiempo el actual presidente municipal. Y me refiero concretamente a, a la protección del entorno eh, físico, ecológico, cultural, eh, ¿Qué hace tan característica esta ciudad? Esta, insisto, esta, esta no es cualquier ciudad. Esto no es San Juan de los Palotes, esta es una, una ciudad patrimonio de la humanidad. Y como tal, los, eh, los municipios deben asumir una actitud también diferente, eh, porque están a, al frente de una administración que requiere o que eh, es demandada, en mucho más allá de los servicios típicos, los de servicios básicos, que, que un municipio debe proveer, seguridad, eh, eh, bacheo, este, eh, mantenimiento de las calles, del alumbrado público, etcétera, etcétera, todas las obligaciones que vienen eh, bien definidas en, en la ley. Eh, sin embargo, aquí hay, un, hay algo adicional, que es la obligación de cumplir con un, digamos, un supramandato, que es el cuidado del, del patrimonio y este término, este concepto, de patrimonio, nunca fue bien comprendido por parte de nuestro presidente municipal. Creo que lo entendió como patrimonio personal o patrimonio de grupo o patrimonio de, de los que detentan el poder económico en nuestro municipio, que también ya hemos tenido muchas experiencias donde por este tipo de intereses particulares que, que buscan, que se, se, se, se refugian detrás de un discurso desarrollista, en el sentido de que, bueno, este proyecto, recuerdan ustedes el proyecto de urbanización de los bajos de la bufa pues era, digamos, la catapulta para el desarrollo urbano, económico, creación de empleos y todo aquel discurso que es, sinceramente, es, es mentiroso, es, es interesado, eh, oculta muchos intereses particulares en, en cuanto a hacer negocios, y pues resulta que volvemos a encontrar más de lo mismo, proyectos sin sentido, gasto absurdo, como estas, estas fuentecitas que nos hicieron en la entrada, una entrada que, que, que a la que no se le tiene ningún respeto, me refiero a todo ese espacio de lo que conocemos como los pasitos la Plaza Hidalgo, aunque sigan llamando la plaza, de la rana se llama Plaza Hidalgo, eh, la siguen rentando para ferias de, de, de pueblo, de rancho, eh, con una falta de sensibilidad ab ab absoluta eh, y así un, eventos eh, de, de promoción económica y turística que no ocultaban más que pues, intereses de, de grupo, intereses individuales, de gentes de negocios, de gentes que buscan hacer dinero y que bueno el escenario, porque eso, es, eso es para estas personas un escenario el escenario les viene muy bien, además les dan una pátina a sus iniciativas, pues, de una pátina cultural, histórica y todo aquello que viene muy bien como adorno. ¿no? Entonces eh, fue una gran decepción. Yo, yo hubiera esperado eh, una actitud diferente hacia el patrimonio, hacia el cuidado del entorno, eh, impedir una serie de, de, de bodrios que se siguen perpetrando a lo largo de la geografía de nuestra ciudad por supuesto atender las necesidades sociales eso ni duda cabe pero hay formas no eh, eh, aunque aunque los gobiernos municipales eh, hay que reconocerlo siempre, siempre han padecido de escasez de recursos y particularmente el municipio de Guanajuato siempre ha tenido una situación muy muy delicada porque como somos la sede de los poderes estatales eh, esto eh, esto yo lo, lo traté de exponer en un, un trabajo publicado hace muchos años cuando Guanajuato cumplió eh, ya no recuerdo si 250 años de, de, la, de, la, de, de cuando nos constituimos en ciudad creo que sí, en el aniversario de 250 y reflexionaba entonces en esta publicación que, que Guanajuato siempre ha padecido esta situación geopolítica muy, muy, muy en contra que es la de, de tener que convivir con un gobierno estatal que a veces quiere a la ciudad y a veces no y, y entonces es, es, es una situación de convivencia muy incómoda entre los poderes estatales y a veces incluso el poder federal, en momentos como los festivales cervantinos, pues ya no sucede tanto como antes, pero antes era muy evidente que la ciudad quedaba en manos de, de esta minoría rapaz que venía a aprovecharse del escenario, una minoría que venía, una, una, una, eh, una clase cultural que venía a poder hacer la ciudad en, en, en cada año en tiempos de cervantino, entonces, siempre ha sido una situación muy endeble, muy, muy delicada la que ha tenido el gobierno municipal, que además siempre carece de, de recursos. Pero también hay que recordar, fíjense, eh, antes de que se me olvide, quiero plantearlo sobre la mesa, de que las arcas municipales pues, siempre han sido endebles, incluso lo eran más. Hoy tenemos la gran ventaja, esto hay que reconocérselo a Vicente Fox, cuando fue gobernador, que entregó eh, la administración de las momias, que pues eh, históricamente no habían estado en manos del municipio, habían estado en, en manos del gobierno del estado, y que sus eh, ingresos eh, iban directamente a las arcas del DIF estatal, que las dedicaba a obras de, de a acciones de, de desarrollo social, y, y con todo y lo que significó pues, el, el entregar esta fuente de, de ingresos tan importante, pues eh, el municipio siguió igual de pobre, es decir, no hubo un cambio sustantivo en la calidad de sus servicios, no cambió gran, gran cosa. Entonces, eso es, eso es poco creíble. Por otro lado, tenemos el abandono permanente del, de, de la acción recaudatoria, de, de la recolección del impuesto predial. Yo acabo en lo personal de pasar por una situación muy, muy incómoda porque durante no sé cuántos años, seis, siete años, se me estaban, se me estaba cobrando por un terreno que ni existe, ¿sí? pero que por alguna razón está, aparecía en el registro público la propiedad de mi nombre, y bueno, apenas en este año logré ya por fin aclarar la situación, pero yo ya tenía una deuda acumulada tremenda por un terreno que sencillamente existía en, en la imaginación de alguien. Todos estos recursos, y ahora eh, permítanme dar un salto mortal hacia la situación actual, eh, se está, se está eh, buscando un crédito para la construcción de un bodrio que le van a llamar Nuevo Museo de las Momias o algo así, no sé, eh, eh, donde pues van a obtener cerca de 70 millones de pesos. ¿Por qué esos recursos no se invierten en modernizar el sistema de recaudación municipal, en, en, en tecnificarlo, en realmente tener un, un, un, un sistema de, de control de, la, de, lo, de los bienes, eh, eh, muebles del municipio, de, de los habitantes del municipio, y actualizar de manera ágil, de manera frecuente, pues los padrones y, y, y la, la cotización de, de, todos los, de, de todos los contribuyentes del municipio, de tal forma que se refuerce sustantivamente el ingreso, que es el ingreso constitucional, el del, el del, el del impuesto predial, y no que se quiera eh, afectar a un a un símbolo cultural porque las momias no son una colección de cadáveres ahí amontonados no es un símbolo cultural un símbolo identitario es lo que nos identifica a nivel mundial a la ciudad de Guanajuato junto con el resto de nuestro muy rico patrimonio histórico y cultural artístico están las momias las momias de Guanajuato y eh, este simbolismo eh, que, bueno yo soy antropólogo social yo yo en este en este sentido soy muy sensible eh, a los símbolos, porque los símbolos identitarios te dan, eh, es un pie al suelo, es, te, te dan terrenidad, te dan eh, sensación de seguridad, de pertenencia, de solidaridad de, eh, comunitaria, y el meterles mano y ma meterles manos como, como se pretende hacerlo, con un proyecto que, que es lo que yo conozco y que creo que conozco suficiente, pues no tiene más intención que convertir el, el, el museo en un museo de, de espantos, muy a la manera como eh, muchos museos que existen en los Estados Unidos, el modelo de administración pública que tiene nuestro edil es el de los Estados Unidos, y eh, pues es un, una nueva Disneylandia del horror, y no dudo ni tantito que al rato tengamos otra vez eh, la invención de leyendas y de patrañas con las cuales asustar a los turistas sensibles para sacarles aún más dinero y que bueno, no sé, eh, que como pasa en Disneylandia, a, al lado del museo, por supuesto que se encuentran eh, los comercios donde te van a enjaretar recuerdos espantosos, eh, que casi casi va a ser obligatorio que los compres porque igual que en Disneylandia vas a tener que pasar, eh, para poder salir de ese lugar, vas a tener que pasar por enfrente de esos, de esos comercios. Comercios que dudo mucho que estén en manos de los actuales comerciantes, seguramente van a quedar, porque se les va, se va a cobrar bien la renta, por supuesto. La visión de negocios implica la dignificación, como alguien por ahí dijo, la dignificación del museo, que no significa más que elevar las tarifas eh, para todo el mundo, incluso para los locatarios que van a, a rentar los comercios que se van a establecer ahí. Y bueno, me parece que es la, la solución sencillona, eh, endeudar al municipio por no sé cuántos años, construir un, un, un bodrio con, con afanes de arquitectura eh, posmoderna y establecer un negocio, un auténtico negocio. Hoy día eh, las momias, pues eh, con todo y las críticas que podamos hacer a su museografía, pues más o menos están presentables. Se ha hecho un trabajo, los directores anteriores hicieron un trabajo pues digno, a muchas se les ha reintegrado su, su identidad, eh, ustedes saben, hubo algún cuidador de las momias que revolvió las, las cédulas, que tenía cada una de ellas, las revolvió y entonces se hizo un, un relajo ahí, ¿no? las identidades sencillamente desaparecieron, y entonces gracias al trabajo de, de, de directores como la propia Paloma, eh, pues les restituyeron a muchas de las momias su identidad. Y eso es muy importante, porque estos cuerpos áridos eh, en sí cargan una, una dignidad que debe ser reconocida y respetada. El regresarles su identidad, lo cual me parece a mí mínimo, un mínimo, eh, un, una, un mínimo detalle de respeto, eh, pues es una gran cosa. Reconstruir, digamos, su entorno de, de, de vida, eh, en las actividades en las que se desempeñaron eh, el, el buscar eh, construir un museo educativo donde los visitantes tengan una oportunidad de revivir el, ese pasado en que estas, estas personas vivieron pero revivirlo no, no tipo no sé este, <ríe> ni, ni siquiera tengo un, un, un calificativo eh, con, de esa forma vacua del divertimento eh, del susto, eh, sino eh, pues re reconocer que los seres humanos somos eh, mm, seres finitos. Eh, nuestra propia mm, finitud nos obliga a tener un gran respeto por aquellos que fueron y ya no son, eh, pero que sin embargo nos acompañan. Digo, por un milagro de la naturaleza nos, nos acompañan. Yo no soy religioso, yo aquí lo quiero poner bien, bien claro, de ninguna manera lo estoy... Eh, eh, estoy haciendo una reivindicación de valores religiosos, no creo en, en entidades como el alma o cuestiones así, que pues mucha gente pudiera tener también como argumento en favor de, del cuidado de las momias no, no, no, para mí las momias pues son objetos inanimados, sin embargo son símbolos, son eh, eh, acarrean un contenido cultural sumamente importante, y así eh, eh, ahorita el caso que está llamando más la atención son las momias, pero Igual el cuidado de, de, del entorno urbano y del entorno histórico, pues en muchas ocasiones se ve lastimado por la ignorancia de quienes nos gobiernan. Eh, hay, hace falta que haya un consejo asesor, un consejo del patrimonio que acompañe las decisiones del ayuntamiento en el ámbito del, de, de la preservación de este mismo matri de patrimonio. De otra forma, estamos dejando de mal, de, en las manos. De, um, de aventureros de la política de mercachifles de la misma pues los destinos de, de una comunidad que miren hay que reconocer que era Guanajuato aquí hay muchos de ustedes que me pueden dar clases sobre este tema, me voy a atrever a, a decir un par de palabras sobre esto Guanajuato super, sobrevivió gracias a la cultura, en esto seguramente mi amigo Guillermo Siliceo tiene mucho más que decir que yo eh, Guanajuato una ciudad muerta era una ciudad que estaba destinada a desaparecer del mapa, ¿sí? Recordemos los años 40, cuando sencillamente Guanajuato, pues vivían los, los, los añorosos, las, las, las gentes necias, eh, aquellos enamorados del Colegio del Estado, y burócratas y demás. Pero era una ciudad muerta. ¿Qué fue lo que le dio viabilidad a esta ciudad? Fue la cultura. Fue estos grupos de inquietos que se juntaban en, el, en, en los callejones como en el Venado y en otros. Eh, que buscaron pues una vía alterna que curiosamente fue la de la actividad cultural. Le dieron un nuevo soplo a esta ciudad, la revivieron. Si hoy día Guanajuato es viable, no es por la minería, no es por el turismo, aunque bueno, es una fuente muy importante, no es por la burocracia, no es por la universidad, es por las actividades culturales. El nombre que se ha ido eh, tallando Guanajuato Gracias a instituciones que hoy día eh, están ahí presentes, el Festival Cervantino, el Coloquio Cervantino, muchas otras. Desgraciadamente la insensibilidad de esta administración sigue incluso eh, torpedeando a iniciativas de este tipo. Ya lo vimos con el GIF, con el, el, el, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que nació aquí. Y que, pues, una, que fue una iniciativa de particulares a los que no se les ha reconocido suficientemente. Y que por negarles un millón de pesos de apoyo, sencillamente se han mudado a otras ciudades donde sí hay, sí hay una idea de la potencialidad de iniciativas de este tipo. Y así se nos fue el Festival Internacional del Globo. Y así se nos van a seguir yendo iniciativas eh, de carácter cultural que pues, son realmente la alternativa a esta ciudad. No son las momias, no son los callejones eh, eh, pintaditos y, y disfrazados de, de escenografía hollywoodesca. No, no es nada de eso, es la actividad de su gente. La gente que habitamos esta ciudad es lo que le da viabilidad y es a través de la acción cultural, la acción educativa que Guanajuato todo Capital pues tiene posibilidades de sobrevivir. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Estoy seguro que este grupo es sensible y es, y es consciente porque todos nosotros nacimos, bueno yo, yo no, no nací en Guanajuato pero, pero siempre he sido guanajuateño todos los que estamos aquí somos guanajuateños de, de, de nacimiento o de, o de creencia y, y definitivamente nos une este, este amor y, y este amor es lo que nos motiva a alzar la voz y decir espérate, basta, eh, tienes que desandar tus errores tienes que buscar alternativas en conjunto con la sociedad civil no en conjunto con tus cuates no en conjunto con tus élites que te han acompañado, los que te financiaron la campaña, no es con los ciudadanos de a pie y sobre todo los ciudadanos conscientes eh, estos aspiracionistas a los que hoy día nos, nos atacan tanto pues estos aspiracionistas y estos eh, que, que nos eh, hemos preocupado por nuestra ciudad eh, queremos algo más queremos preservarla para nuestros hijos y nuestros nietos y no dejar un desastre eh, antes de que termine el siguiente trienio que se nos anuncia pues igual de, de oscuro que el, el que acaba de terminar Muchas gracias. A sus órdenes, Luis Miguel Rionda. Gracias. Memo tiene cerrado el micrófono. Miguel, muchas gracias. Extraordinaria exposición. Te agradezco yo como miembro del Observatorio. tu exposición te lo agradezco como Guanajuato. Es de Guanajuato, además. Sí, este, sí, bueno, como bueno, tiene este uh, asunto prioritario Luis Miguel, ¿no? quisiera, sí, quisiera ver si alguien quiere interactuar con Luis Miguel uh, para, para dejarlo ya libre esta mañana y agradecerle mucho su participación. Uh, sí, por favor, Carla. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias Luis Miguel por estar con nosotros el día de hoy. Y mi pregunta va enfocada acerca de la parte que usted tocaba como antropólogos, o sea, la parte identitaria, la parte de la pertenencia de los espacios públicos de esta ciudad. ¿Qué opinión tiene con respecto a los comunicados que sacó en nuestro presidente eh, municipal en contra de la ciudadanía que se manifestó los días anteriores, el día martes, por la cuestión de la recuperación de un espacio, de un espacio público, y que las autoridades dicen, solo son árboles, ni siquiera son especies endémicas, no estaban tan viejos, no son históricos. Entonces, ¿cómo, cómo ve esta afectación a la parte identitaria, a la parte de pertenencia, a la parte de la apropiación del espacio público? ¿Qué, cuáles son, qué, ¿Cómo vio a la ciudadanía y cómo ve a las autoridades con sus respuestas, eh, haciendo, en lugar de, de tener una reflexión, y decir, ok, vamos trabajando juntos, eh, eh, decir, ah, vamos a atacar a los ciudadanos y son anarquistas y no son ecologistas y todos los demás calificativos que hicieron. ¿Cómo ve esto, Luis Miguel? Gracias. Sí, ¿Me espero? Sí, sí, adelante, adelante. Ya. Ah, adelante, bueno. Eh, muchas gracias, Carla. En realidad es un tema que a mí me apasiona, el de la identidad, eh, que, son, que es un, son lazos simbólicos hacia, hacia los espacios, los espacios geográficos, los espacios sociales, y sin duda todas las comunidades desarrollamos este, este tipo de, de lazos de, de, de identidad. Y claro, eh, los elementos de identidad tienen manifestaciones materiales. En, por ejemplo, la traza urbana, el, el escenario urbano, eh, los edificios históricos, o no históricos, incluso edificios que son, a, eh, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, que cuando fue inaugurada todo el mundo la calificó de un bodrio espantoso, lo cual era cierto totalmente. Y así muchas adendas que ha tenido la, eh, la, el, eh, la escenografía eh, urbana de nuestra ciudad. Pues en su época algunas no fueron bien aceptadas y otras han sido asimiladas poco a poco, como es el caso del edificio central de la universidad. Eh, sin embargo, el, las autoridades, y ya no estamos hablando de tiempos de Aguilar y Maya, donde los gobiernos podían hacer y deshacer y nadie consultaba nada, sencillamente era el Estado autoritario que imponía decisiones tomadas desde, desde la voluntad del gobernante o del de escritorio de algún burócrata. Hoy día la democracia eh, que se ha inaugurado en nuestro país, eh, democracia joven y muy débil, que está, sufriendo toda, eh, que está sufriendo en este momento una andanada de ataques eh, muy severos, y eh, eh, pues eh, actitudes como las de una autoridad local insensible hacia las demandas, no de toda la población. Y yo pienso que ningún ciudadano que protesta por, por cualquier cosa, por este, el derribo de estos árboles, por cualquier cosa, no se asume como representante de toda la sociedad. Por supuesto que no, somos representantes de una corriente de opinión, de un, de un conjunto, de un claro que no. No somos representantes de la ciudadanía, ni tampoco eh, pues eh, nos podemos eh, asumir en un papel de salvador, ni mucho menos. Sencillamente somos una voz. Y la el papel de una autoridad democrática es escuchar todas las voces, por encontradas que sean. Es eh, claro que la autoridad tiene que escuchar al, al, a, los, a, a los empresarios interesados en desarrollar este, este hotel, este, este nuevo proyecto, claro que sí, pero también tiene que escuchar a los ciudadanos, eh, pues a los vecinos, a, los, a cualquiera que tenga una opinión que, que expresar. Y eh, las decisiones tienen que tomarse en conjunto, De, cualquier decisión, incluso derribar un, un árbol que aunque tenga 10 años, eh, finalmente es un elemento del conjunto y que puede ser en un momento dado defendido, puede, puede ser eh, asumido como un elemento de identidad. Entonces, eh, esa sensibilidad que yo hubiera esperado, francamente les digo que fui ingenuo, yo sí esperaba una actitud distinta, eh, pues no, no la vemos. Vemos estas actitudes autoritarias, estas declaraciones absurdas, que ayer yo lo discutí esto con, con, con Toño Borja, este, ¿Cómo se atreven a, a descalificar al Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, con, con base en argumentos legaloides? Por favor, es una voz calificada, tienen que escucharle, considerar. Bueno, total que eh, ya cuando te cierras y asumes, eh, te asumes como autoridad, que la maldita palabrita a mí me revienta eso de autoridad, eh, más bien la representación eh, o, más, o la gubernatura de, eh, municipal o yo no sé, eh, encontremos otro término. Eh, debe asumirse como una, como una vía, una vía de, de, de, de, de cumplimiento de la voluntad popular. Claro, tú no puedes estar eh, eh, tomando eh, opinión acá rato, haciendo, no sé, eh, ejercicios como ahora demagógicamente lo hace el gobierno federal con sus consultas barateras. No, no puedes andar consultando todas tus decisiones, pero sí las, aquellas que puedan tener, eh, que puedan mm, tocar fibras sensibles. Eh, particularmente ahorita en este momento que estamos tan urgidos de proteger el entorno ecológico, pues tienes que someter a, a, a la consideración de vecinos y de gente interesada, pues el tocarle la rama un árbol, ¿no? Eh, con esas, eh, ustedes recuerden las podas que siempre hemos criticado, que son más más jodas que podas. Hasta eso lo tienes que acordar con los vecinos para que tengas un, una base de legitimidad clara. Bueno. Eh, yo pienso que es una falta de sensibilidad. No creo que esta administración, ya nos ha eh, nos ha dado muestras claras de su, de un desprecio muy, muy evidente hacia lo que es la, la opinión pública o la opinión publicada, como quieran. Eh, finalmente los que nos atrevemos a alzar la voz, pues muchas veces publicamos nuestra opinión. Eh, y esa falta de sensibilidad pues no, no la vamos a ver eh, eh, resuelta en el corto plazo. Vamos a tener como siempre a los políticos, a periodicazos, hay que educarlos como a los perros, y eh, tenemos que manifestarnos cada vez que podamos, por medios como este, que, que ustedes tienen tan privilegiado, pero también en la prensa y en cualquier otra oportunidad, incluso en la calle. Pues esa sería mi reacción, Carla, muchas gracias. Este, que, Javier quería hablar y luego Carlos Arce, por favor. Pues este, muy buenas, eh, buenos días. Eh, todavía este Luis Miguel eh, bienvenido y agradezco el enfoque multidisciplinario y la parte de análisis eh, sociológico y antropológico de que comulga y se relaciona con diversas opiniones que tenemos aquí en el Observatorio inclusive eh, eh, convulgando en el caso de ellos. Eh, me pareció interesante el hecho eh, de evaluar eh, ex antes y ex post, es decir el eh, considerar el marco de referencia histórico de los últimos presidentes municipales y hacer una evaluación del desempeño eh, genérico eh, en relación a los procesos de inclusive no tocados de planeación en el sentido de la incongruencia en términos de los instrumentos tanto del programa 2018-2021 e inclusive la parte correspondiente al informe eh, de 2021 y, y se me hizo interesante por distorsión financiera el hecho de eh, de que eh, endeudarse en términos de finanzas públicas pues hay varios enfoques, hay varias teorías de funciona o no funciona pero dentro de este contexto eh, negativo eh, post pandémico y en proceso de recuperación económica y con un presupuesto eh, aparentemente muy limitado de 630 640 millones aunque eh, hacia la reflexión específica de que eh, a raíz de que se hizo el comodato o la cesión, no sé, la figura jurídica que se haya hecho con las momias, pues obviamente antes había más, este, eh, más limitación ¿no? en cuanto a la parte eh, de recursos. Ahora, tú señalas una idea muy importante que es, a ver, si tu primera fuente de recaudación lo constituye, el impuesto predial, no puedes estar haciendo simulaciones de incrementar el, el costo del uso del suelo eh, por el simple hecho recaudatorio. Y, eh, y no hay necesidad de que la gente mayor, la gente adulta, tenga que hacer una tramitología cuando en la práctica, en los propios programas, dice que va a haber un proceso de automatización. Bueno, el tema de automatización y el tema... Eh, de la base de datos, eh, tanto del predial como la base de datos catastral, pues es una fuente de ingreso fundamental. Ahora, eh, eh, si es necesario modernizarla en cuanto a fuentes de pagos, en cuanto a posibilidades, en cuanto a a recuperación de cartera vencida o créditos en la parte de ejecución fiscal, etcétera. Pero ya son tecnicismos propios de la, de la, de la propia operación, ¿no? Eh, creo que le dicen, le dicen el clavo que le tienes que eh, invertir en términos de bienestar social y con un contenido social tal como lo señalas y lo pregonas justo en los dos instrumentos jurídicos de planeación publicados y que obviamente pues, son oficiales, ¿no? Hay una incongruencia entre la planeación, la ejecución y el control. Eh, y efectivamente, ¿a qué se puede deber esto? Pues, pues supongo a un nivel de efectividad, un nivel de resultados o un nivel de falta de experiencia en términos del tiempo. ¿no? O sea, también ser funcionarios de experiencia. Es decir, yo, yo recuerdo que te decían que tenías que prender la caja de dinamita que estaba abajo de tu, eh, de tu asiento, pero nunca olvidarte de apagarla. O sea, son, son este, estilos de cómo se comentaba en esa época. Bueno, en concreto, punto uno, felicitaciones, y que hayas introducido la variable multidisciplinaria, porque... Tanto influye la parte legal, la parte política, la parte contable, la parte financiera, la parte técnica, la parte antropológica, la parte sociológica, eh, la parte económica, obviamente, y la parte contable para el manejo de las finanzas públicas. Y hacer una evaluación, pues implica evaluar instrumentos, independientemente de que los, las malditas y benditas redes sociales hagan señalamientos en prensa pues son señalamientos que corresponden a una estructura sociológica ideológica que induce el comportamiento y la ideología de las personas no eh, porque los medios van a responder conforme a el interés económico que tengan no pues bueno básicamente eh, yo comulgo eh, categóricamente en el pasado el presente y hoy pues vamos para el futuro, porque mañana justo eh, ya hay un cambio de, de, de gobierno, eh, tendrán que salir nuevos, los, nuevos instrumentos, eh, no quisiera evaluar porque yo no soy de ningún partido político, aunque recuerdo que en alguna ocasión me invitaron a una casilla del Partido Comunista, Este, que bueno, que son planteamientos ideológicos individuales, pero hay que racionalizar y argumentar efectivamente las posiciones, ¿no? Entonces mi, mi comentario y mi pregunta iría en el sentido eh, eh, de que, pues tienes razón, ¿no? Más bien es una pregunta-respuesta, ¿no? En el sentido de que, de que si no modernizas tus aspectos catastrales, no haces un nuevo aere, eh, un nuevo vuelo aéreo, eh, porque yo he visto la parte de, de, del, del catastro y es un collage, es un, es un collage de la base de datos eh, con un vuelo aéreo, aunque sea la charra, todavía tecnológicamente es más eficiente que un ortofoto digital, eh, para la ubicación de las mejoras y nuevas construcciones, eh, elevar la base catastral. Ahorita de los 194.500 eh, habitantes que tiene Guanajuato, eh, gran parte están en proceso de crecimiento por la edad, están eh, construyendo. Eh, nuevos lugares y eso pues es recaudación ya tienes la solución en tus manos y estás buscando alternativas de su ejercicio fiscal, ineficiencia administrativa en la en, la, en el manejo de los recursos de los ingresos eh, tuviste ingresos extraordinarios federales ¿no? y la vieja justificación todo, la culpa es del gobierno federal me eliminó eh, lo que me regalaba. Bueno, la recaudación va en función a la eficiencia administrativa. Es decir, eh, los impuestos no existen y el dinero no existe hasta que tengas eficiencia administrativa en el propio municipio. Puedes recaudar más o menos. Sí. Bueno, yo este... Simplemente mi pregunta, estoy de acuerdo contigo, y, y, y es la parte que yo siempre he pensado, ¿no? O sea, que, le, que hay que modernizar la, la base catastral. Compraron drones, inclusive hay una serie de proyectos que no quiero este, señalarlos este, en cuanto a lo que se comprometió, eh, siguiéndole eh, metiendo dinero a la presa de la tranquilidad, justo en el, en el propio programa, este, cuando en la práctica no hay un respeto por la parte de uno de los ejes de medio ambiente. Y en el tercer informe de gobierno señala de una manera muy reiterativa, muy orgullosa, muy este, eh, directa, que es, se están cumpliendo con los objetivos 2030 de la Agenda de, la agenda de Naciones Unidas. Eh, y hemos evaluado aquí varias inconsistencias. Pero bueno, evaluar implica exantes ex post durante. Y en términos de manejo de recursos y de una posición ideológica, ¿no? Que no podemos cambiar una posición ideológica que ve en función a la derecha y ultraderecha, ¿no? Gracias, Javier. Adelante, Carlos, por favor, para... No, este, yo seré muy breve nada más preguntarle a, a, a Luis Miguel, eh, olvidándonos un poco de las momias... Eh, el asunto de los panteones, los muertos y la simbología para la ciudad, para la comunidad. Eh, recuerdo que hace muchos años en la Universidad de Guanajuato, cuando tuvimos clase de derecho municipal, curiosamente, el maestro que nos lo daba, que era el licenciado Trueba, cosa curiosa, decidió utilizar a Fustel de Coulange para hablar de este asunto y, sobre todo, eh, la conformación de comunidad en derredor a los muertos creo que eso puede ser bien interesante para que lo dilucides aquí con nosotros, gracias Sí, adelante Luis este, Miguel, si ¿sí eres tan amable eh, Muchas gracias Guillermo eh, muchas gracias por tus palabras Javier en efecto pienso yo que la centralidad del, del, del, de la problemática del, del, del gobierno municipal reside en su en escasez de recursos y que eh, medidas eh, de corte en, en, eh, legal, no, no, no legal, porque no le corresponde al municipio, más bien de, de corte administrativo, como tú apuntabas, eh, son racionalmente mejores o más eh, eh, recomendables que el andar inventando eh, o, o, o buscándole eh, tres pies al gato con asuntos como el del nuevo Museo de las Momias. Eh, en efecto, estoy con, con, eh, completamente de acuerdo contigo que la tecnología es el, el mejor aliado actualmente de, de, de los gobiernos. ¿sí? El, el, los gobiernos electrónicos, los gobiernos digitales, son hoy una tendencia a nivel mundial. Y eh, el catastro no debe ser una excepción, debe ser un elemento altamente tecnificado. Si hay algo en lo que le puedes invertir y que además que te va a redituar, pues va a ser ahí, en tu control catastral, tu actualización. Eh, es, es feo eh, pagar impuestos a nadie nos gusta pero vean ustedes al gobierno de Guanajuato le pasó lo que al gobierno federal en tiempos de López Portillo con, eh, con López Portillo eh, su mayor maldición la mayor maldición que cayó sobre su administración pero también sobre nuestro país fue el descubrimiento de los veneros del petróleo eh, fue, fue el hallazgo de aquellos eh, eh, veneros de, de, de, de Tabasco y de, y de Campeche y de, de Veracruz, eh, que llevaron a una bonanza petrolera que hizo que el Estado mexicano sencillamente se convirtiera en un adicto al consumo de recursos petroleros eh, y que descuidara totalmente el ámbito recaudativo. Y al gobierno municipal pienso yo que le pasó lo mismo con las momias, cuando le pasa, el gobierno del Estado le pasa el control de las momias, pues es, son los veneros del petróleo. Locales y en buena medida se descuidó, eh, pues, los recursos, eh, el cuidado de los, re, de, de los recursos de recaudación eh, directa que tiene a, a su alcance por ley el, cualquier municipio. Entonces, la modernización del catastro, la modernización de, de los controles eh, de, de, ese, de los bienes mue, eh, inmuebles, pues, es el mejor camino que puede tomar esta, esta administración. Eh, por otro lado, la. la el, el, el planteamiento de Carlos me, me da mucha oportunidad para eh, pues volver a, a lo que es lo mío, la, la cuestión, la visión antropológica. Eh, me parece muy interesante que el maestro Trueba les haya puesto a, a leer a Fustel de Coulange, la ciudad antigua. En efecto, bueno, eh, nuestros modelos urbanísticos actuales se basan mucho en las ciudades grecolatinas y la disposición de los muertos en todas las culturas ha sido una materia, pues de diferentes usos, de diferentes costumbres. Eh, eh, pues eh, hay que recordar a que eh, eh, Herodoto mencionaba pues una, una conversación que tuvo el rey Darío, el rey de los persas, con embajadores, eh, embajadores griegos, embajadores y, de, de otros pueblos, eh, donde cada quien pues, compartió qué es lo que hacían con sus, con sus muertos. Eh, resulta, que pues en, en, en, entre una, una nación, me parece que africana, la costumbre de, para deshacerse de los muertos, particularmente de los, de los padres, era comérselos, sí y entonces eso les pareció una barbaridad tanto a griegos como a persas, ¿cómo es posible que se coman a sus muertos? Bueno, bueno pero es, es la cultura y es que así reintegramos a nuestros padres, a nuestros muertos, los reintegramos a su sustancia original que pues, es la materia viva y bueno, y bueno, ¿y qué hacen ustedes griegos con, con, con sus muertos? No? Pues nosotros los enterramos. Ah, qué escándalo, qué barbaridad. ¿Cómo se atreven a enterrar a los, a los muertos? Los dejan a la disposición de los gusanos, a, a la degeneración, yo qué sé, va, va, otro escándalo. Y los persas, pues, ¿qué hacían? Pues quemaban a sus muertos. Eh, lo cual es, en las culturas asiáticas es de lo, más, de lo más común, de lo más frecuente, como en la India. Eh, ¿Por qué? Porque así reintegras al, al, al aire, al, al, al río, este la materia eh, que alguna vez fue divina y que ahora es, es, es materia, materia, etc. Entonces, una cuestión, la disposición de los muertos siempre es cultural. ¿sí? Nosotros con nuestra cultura de origen greco-latino, pues enterramos a nuestros muertos, lo cual a mí en lo particular siempre se me ha hecho eh, una expresión de, de barbarie. Eh, creo que la mejor disposi disposición en términos ya más objetivos, pues es la cremación. Eh, la más higiénica, la más práctica, la más... bueno, eh, pero es una opinión basada en mi propia ideología eh, simbolista o eh, ideológica, perdón. Eh, pero la disposición de los muertos entonces es algo totalmente cultural. Entonces eso también tiene que ser considerado en el momento en que tú diseñas, eh, pues cómo el municipio puede facilitar la disposición de, de cadáveres, ya sea a través de la disposición en la tierra, a la manera de los griegos ¿sí? y siguiendo la tradición católica y demás, o bien al, al, buscando alternativas eh, no solamente la cremación, hay otras alternativas que se han, se han planteado, muchas de ellas incluso ecológicas que son interesantes y, y pues recordar que la finitud de nuestra existencia pues, nos marca un punto final y el cadáver o lo, los restos que dejamos detrás pues sencillamente son evidencia de que estuvimos aquí y pues hay que tratarlos con respeto pero no son de ninguna manera eh, vehículos mágicos de, de, de, del espíritu o de cualquier otra cosa. Eh, so, somos materia y terminamos como, como materia. Pero sí, este, me gusta mucho, el, el libro de Fustel y Coulache es toda una delicia, porque, bueno, yo me identifiqué mucho, ahí encontré las razones de por qué vivimos como vivimos en la ciudad moderna, ¿no? Es totalmente una cuestión cultural. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir con Luis Miguel? ¿No? La siguiente. Bueno, pues. Sí, a ver, Lolita, por favor, abre tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor? Bien, bien, gracias. Este, pues un saludo a todos mis compañeros y a quienes nos están viendo. Realmente es interesante todo lo que nos estás planteando, Luis Miguel, porque realmente como dónde están las fallas de nuestro gobierno y, y desgraciadamente nosotros como ciudadanos al no alzar la voz al no hacer lo que eh, en, en estos tiempos se ha venido suscitando de hacer manifestaciones de hacer eh, actos de, de de protesta podríamos decirlo pero no de protesta mmm, de, de mala fe, de batalla, de, de estar en contra de todo lo que, lo que está pasando con el gobierno municipal, no es una batalla de, que, que tiene nada más el estar en contra, como lo maneja nuestro alcalde, sino simplemente es levantar la voz para lo que está mal. Tú lo acabas de mencionar, hay muchas cosas y teníamos mucha fe, a lo mejor, en que el gobierno iba a hacer un cambio que este muchacho que hace en el 2010 se levantó y se dijo que era ecologista y que defendía a los picachos y que, bueno, una lucha y que su, se hizo un plebiscito, etcétera O sea, ahora resulta, ahora resulta que él es desconoce, que él no es este, eh, experto y sus declaraciones son, son bastante absurdas a lo que hace, eh, a, a lo que hace 11 años, ¿sí? en el 2010 él manifestaba en ese tiempo. Y, y ahora nosotros como como ciudadanos guanajuatenses y que bueno, estamos viviendo y hemos vivido toda la vida aquí. Hemos visto los cambios que se han dado en diferentes formas, en diferentes lugares a beneficio de las personas que nos están gobernando o de sus cuates. Y desgraciadamente dicen eh, pueblo chico, infierno grande. Guanajuato, somos una ciudad que nos conocemos, aunque sea de, de oídas, de familia, con, o, con otra familia, y tú lo sabes, este eh, Luis Miguel, por tu padre, por tu madre, por la familia, por los, los nexos que, que llevan con otras familias, como el Piri, eh, que todos, desgraciadamente, para muchos de los que están en el poder, pues nos conocemos, y conocemos de dónde venimos, de dónde, de dónde salimos, de dónde surgimos y nuestras trayectorias y lo que tuvimos y lo que ahora tenemos. Y vemos esa, esa diferencia, ese desbalance total que cuando llegan a ocupar puestos y cargos públicos, no todos, porque hay gente que es muy honorable, ¿sí? y yo puedo y me siento orgullosa y, y lo digo con, con la frente en alto, mi abuelo fue un funcionario público. Mi abuelo Samuel Montenegro fue funcionario público y él estuvo en, en diferentes lugares y dejó, nunca jamás se le ha tachado de nada. Fue una persona honorable, así como él, muchos, ¿sí? Como tu padre también. Y que después vemos que ahora resulta que, pues ahora ya son multimillonarios, ¿sí? Y que ahora ya tienen unas casas preciosas. Y bueno, qué bueno, todos queremos mejorar mejorar nuestra, nuestra economía, pero a base de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, sí, no robando, no lucrando, y, y eso nos hace pensar que pues, no lo están haciendo, porque no, no se puede parar el sol con un dedo. Eh, en estos tiempos vemos que, bueno, un hotel que en muchos años no había tenido unas mejoras y resulta que ahora ya es un gran hotel, una pequeña casita que en tres años se hizo una mansión. O sea, no, no es concebible y no podemos nosotros cerrar los ojos a, todo es, a toda esa visión. ¿Dónde quedó? Pues, el, el, ¿de dónde salió? Más bien, ¿de dónde salió? Si en el momento en que nos exigen que, que nosotros, ya cuando, bueno, a ellos, porque no, no ocupados este, un, un cargo público, pero cuando se les exige que hagan su declaración, ocultan, ocultan lo que tienen. Un, nada más un carrito, este, una moto y un pequeño predio. Y resulta que todo lo demás están nombres de diferentes personajes que están junto con él familiares. Y creo que Guanajuato no merecemos eso, no merecemos ese gobierno. Y tú ya lo acabas de mencionar, yo creo que sí es bien importante que nosotros como ciudadanos levantemos la voz eh, eh, para que nos escuchen. Tenemos que ser escuchados como ciudadanos. Y con referente a lo que comentabas, sí, hay, Catastro está mal y, y Catastro tiene una cartera vencida, ¿por qué no le dan seguimiento? Tiene una cartera bastante amplia como para que de ahí pudieran sacar recursos y no estar pensando en hacer un tercer museo ¿sí? para recabar dinero para las arcas. ¿A dónde va a ir a dar ese dinero? No se sabe. Yo creo que ahí estaría la incógnita y te lo agradezco mucho Luis Miguel que estés con nosotros y un saludo para muy fraterno para tu hermana Marta y mis oraciones para ella eh, muchas gracias Dolores aprecio mucho tu, tu mensaje eh, y no no puedo coincidir más contigo es eh, totalmente yo suscribo todos todos los, los opiniones que has expresado este estilo empresarial que además no ni siquiera es estilo, empresarial, estilo Pseudo eh, efectivista empresarial que se, quiere, se ha querido aplicar en la administración pública, sencillamente, pues es bueno. Ya es, eh, aquí me voy a fusilar un concepto que, que mi amigo Carlos hace ha este, utilizado en varias ocasiones: ¿no? que es esta política de cuates ¿no? y de, y de contubernios pues, para el, la política de negocio. Y eso es terrible porque la verdad eh, a nivel local usted, ustedes saben. Don Luis González y González se refería a los niveles locales eh, como la matria, es decir, una ciudad como la nuestra, pues es nuestra matria. Es, es, es un espacio que, eh, al que le profesamos un amor eh, sumamente eh, fuerte, eh, porque aquí crecimos y aquí, como, como Lolita dice, nos conocimos todos, eh, nos educamos juntos, eh, entonces es un espacio muy sensible. Entonces, cuando llega al poder, pues alguien que, eh, que enarboló causas, eh, pues, eh, causas muy loables, pero que en el momento ya concreto de ejercer el poder, pues lo ejerce de, de, de, con una posición patronal, pero en el peor sentido de la palabra, autoritaria, eh, disfrazando de efectivista, algo que realmente lo que busca es un beneficio a un grupo o a particulares, eh, yo siempre he pensado que los ediles, que los eh, munícipes deben cobrar bien, es decir, deben tener buenos sueldos, igual que cualquier servidor público, no deben vivir al punto del hambre, tienen que tener ingresos eh, que les permitan una supervivencia más allá de la medianía que decía Juárez, yo sí creo que, tienen que merecen tener un, un nivel de vida eh, pues, satisfactorio, eh, pero lo que sí no se vale es que se, use el, se aproveche el poder para beneficiar a, a un grupo, a unos pocos, o, a, o, a, o, a, o particularmente a, a ellos a o a su familia. Eso sencillamente eh, hay que rechazarlo de forma eh, radical. Y sí, pues personas como tu abuelo Samuel y muchos otros, <coughs> Con, y convirtieron el servicio público en un... Eh, eh, en, la, el término se me va, en, en, en una misión de vida, ¿sí? Eh, personas que, pues, eh, al morir no, no legaron más que, pues, un patrimonio muy modesto, tal vez una casa, tal vez una propiedad por ahí. Eh, eh, una, pues, eh, un patrimonio muy, muy, eh, muy proporcionado a las responsabilidades, eh, no a las responsabilidades que tuvieron, sino a, a los ingresos que tuvieron, y eso se ha olvidado, ¿no? Se ve, digo, pienso que la política actual está siendo eh, víctima de los aventureros del poder, eh, los que ven que, que hay, hay un, enormes eh, oportunidades de hacer pingües negocios y, y despreciando, pues, el beneficio del, de, la, de la comunidad. Eh, sin duda, el, eh, los ingresos municipales tienen que ser, ser reforzados, pero aquí ya se apuntaron... Eh, varias ideas, ya sabemos que, que hay caminos y esos caminos deben ser explorados de manera técnica, de manera profesional no con ocurrencias, y sí hay que de, denunciar hay que rechazar eh, las expresiones autoritarias vengan de donde vengan, ¿sí? eh, porque eso deja fuera uh, y descalifica a buena parte de, de los habitantes del municipio y podemos ir incluso, porque estas expresiones autoritarias las estamos viendo ahora también a nivel del, del país, hay que rechazarlas incluso, aunque vengan de estos tatuanis que ahora se han, eh, se han arraigado, eh, o, que han eh, puesto sus, eh, que, han, que están dominando en los diferentes espacios del poder público en nuestro país, pero particularmente en el ámbito local, creo que no, no es admisible, porque a nuestra matria nadie nos la debe tocar. Todos tenemos que defenderla con uñas y dientes y eh, eh, sencillamente eh, Guanajuato tiene, el principal capital que tiene no es su, su urbanismo, no es su imagen, no es, es su gente. Somos el municipio más educado del, de, la, de la entidad, somos eh, gentes con grandes capacidades, aquí se concentra el, el capital humano más fuerte del, del, de la entidad y, y de buena parte del país. Entonces, ese capital humano puede ser aprovechado por un gobierno inteligente de tal forma que mediante consejos ciudadanos como este observatorio eh, se potencien a, eh, acciones que vayan acompañadas de, de voces expertas o de voces del cariño porque no, no siempre se puede ser experto, pero sí voces comprometidas que eh, acompañen las acciones de gobierno eh, eh, eh, eh, dotándole de una de una dosis adicional de legitimidad que es la que no te da las urnas es la, de, de la, la legitimidad de la acción cotidiana de, de gobierno, es cuando te dejas acompañar por las voces ciudadanas y bueno pues yo agradezco mucho la oportunidad a todas, a todos ustedes muchas gracias, eh, algunos mucho gusto a otros eh, me encanta volverlos a ver y pues en esta aquí seguimos, este es nuestro espacio de aquí nadie nos mueve y seguiremos en, en, en esta brega. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Este cuenta con nuestro apoyo solidario. Gracias. Estamos, muchas gracias por haber venido. Gracias. Aquí estaré pendiente, aunque, aunque fue, digamos, eh, desconectado del video. Gracias. Gracias. Vamos a pedirle ahora a Marilena Castro que nos haga favor de hacer su intervención, porque ella fue una testigo muy, bueno, testigo calificada, porque... Sí. Es testigo y, y actora, porque participó del grupo que gobernó hasta las 11 de la noche, 11.59 de esta noche, este, y pues conoce las entrañas de todo lo que sucedieron estos últimos tres años. Y pues yo le agradezco muchísimo el que haya aceptado estar con nosotros, porque tenemos una opinión calificada eh, para los que nos siguen por eh, Facebook Live. Bienvenida, Marilena, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, buenos días todavía, bueno, casi tardes a todos. Gracias por invitarme, Carla, Piri, Luis Miguel, gracias, este por, la verdad te escuché y ahorita voy a comentar algunas cosas, nada más que no quise interrumpir, Este Javier, Memo, Lolita, Carlos, bueno, este, pues realmente les agradezco el observatorio. Yo durante estos tres años he estado muy al pendiente de todos sus programas, si no es que he visto todos. Estoy eh, convencida y agradecida. Ahorita voy a hablar, sin, por como funcionaria pública, cinco minutos y después ya nos metemos al tema. Tengo muchas cosas que platicar. A mí pocas veces se me dio la oportunidad. Hay gente que sinceramente no me conoce muy bien... ...y, y quiero presentarme... ...principalmente... ...soy la nena Castro... ...síndico, todavía me faltan... este mil horas todavía... ...para... para ...pero siempre he sido una, una persona... ...con mucha... ...con mucha calidad... ...calidad, me refiero a que siempre... ...no estuve siempre votándole... ...al alcalde en todas sus cosas... ...y quiero decirle a la gente... ...explicarle un poco... Este, ¿por, qué? ¿por qué tengo la calidad moral? Bueno, yo voté en contra del aumento del predial del Museo de Momias desde la primera vez hasta ahorita por congruencia la segunda vez y, y, y les voy a explicar un brevemente por qué. En primer lugar el aumento del predial porque yo le decía al alcalde el alcalde tiene una manera de gobernar cada quien tiene estilos de gobernar. El alcalde tiene un estilo de gobernar que es cinco para las diez, lo sorprendo, y, y no consenso. La política es de consensos, y en el momento que la gente no nos demos cuenta que hay consensos, en ese momento estamos mal. Muchos temas, entre ellos el Museo de Momias, si hubiera sido consensado, les aseguro a todos que, que otro gallo nos hubiera cantado, como dicen vulgarmente, voté en contra del PEMEDUEL, y ahorita lo vamos a platicar, Precisamente por la misma situación no podemos crear un este un PMDUET, este por separado es decir primero votarlo y luego ir a preguntarle a la sociedad ver lo jurídico ver lo ambiental ver todo aunque el documento sea bueno bueno eso es voté en contra el PMDUET, este voté en contra de las concesiones de los estacionamientos Voté en contra de la, de, de, la de, lo, de lo de la basura, de la concesión de la, de la basura. Este, eh, y, y pues obviamente también le metí una denuncia al alcalde por violencia política de género. Bueno, ¿qué pasa con eso? No es que la nena sea contradictoria, sino que soy congruente porque yo no puedo tomar una decisión si todas las cosas no están sobre la mesa, y ese es un tema de gobernar, por eso se ha prestado tanto a suspicacias y es muy importante que ustedes lo sepan, yo digo, el comunicar, pero no comunicar a modo el no tenerle miedo a la crítica, y ahorita vengo por, y vengo mucho con el tema de lo que sucedió con, con los que plantaron los árboles, yo creo que si estamos como funcionarios este, eh, como funcionarios públicos. Desde el momento que tomamos protesta, ya hace tres años, que me preguntabas qué hacía hace tres años, pues no sabía ni siquiera qué me iba a pasar. Hoy por hoy sé, aprendí, aprendí a base de periodicazos. yo también como dijeron ahorita, como los perros, pero, pero yo creo que, que lo más importante de esto es que aprendí que el tema de la que en Guanajuato se maneja una política diferente. En Guanajuato toda la gente sabe de políticas, conoce a los políticos, sabe quién tiene una eh, intachable, quién es una persona honrada, quién ya construyó algo que no existía. En Guanajuato todo es visto. En Guanajuato si construyes un piso, se entera todo el pueblo porque pues, vivimos en Cañada. Guanajuato es diferente. Y si nosotros no lo entendemos como políticos, estamos fritos. Entonces, creo que, que el que haya habido esta acción, que, que fue la acción de, de la ciudad, realmente yo lo aplaudo. Y les voy a decir por qué lo aplaudo. Porque significa que la gente ya no se va a quedar callada y que los políticos tenemos que aceptar que de repente nos equivocamos. Hay una cosa y de las declaraciones del alcalde que me pareció muy desafortunada entre de muchas que ha he hecho desafortunadas el decir que él no sabía en el ayuntamiento de Guanajuato todo lo que sucede el alcalde lo sabe sí, aquí en el ayuntamiento de Guanajuato no hay cosa que el alcalde no esté enterado y es muy importante que la gente lo sepa porque, porque no podemos es, fingir demencia cuando hay algo que sucede y, y valora a la gente y valora la valentía bueno, ¿qué les vengo a platicar yo en este momento? Les vengo a platicar sobre todo del gobierno y de lo que va a pasar o lo que sucedió hace tres años. Hace tres años, este, muy importante, eh, digo, ha abierto muchos temas, pero bueno, el, el primer tema que quería era que supieran por qué estoy en este momento con la calidad moral. Ahora, ¿qué es lo que sucede a partir de hoy? Yo, hace tres años... Este, si toda la ciudadanía se los explicamos yo, yo soy más práctica que técnica este, en los ayuntamientos en Guanajuato hay dos síndicos y hay 12 regidores ¿sí? el primer día que nosotros entramos este, de los dos síndicos sucede una situación que yo espero que no suceda en esta situación el primer, en el primer segundo que nosotros entramos tomamos posesión toma posesión, este, ahorita voy a hablar de los síndicos y posteriormente de los regidores. El primer día que nosotros tomamos, vamos a regresarnos hace tres años de la situación que sucedió. En ese momento tomamos posesión, fuimos al Teatro Juárez, igual que hoy hace tres años, llegamos al pleno, ahí toma, pues, tomamos posesión y en ese momento el tesorero este se, el primer, en este caso el segundo síndico se disculpa y se va de tesorero, Toño Valdés, y entra José Luis Pej, y entonces se vuelven a alinear las cuestiones. Yo espero, ya vi una declaración este, actual, ahorita vi, del mismo del la alcalde, donde le están pidiendo a Marta Delgado que se vaya de síndico. Miren, yo en este aspecto creo que la gente vota por la planilla, y si no es que, ya Carlos Arce lo ha dicho en muchos momentos, y, y fíjense que en otros municipios también se vota, creo que en Tepic, estaba yo analizando, que ahí también votan por los síndicos. Ojalá el gobierno, este, ojalá pudiera haber algún movimiento para que también los síndicos y regidores, los síndicos no, perdón, los regidores fueran votados. Pero en este caso la gente ve la planilla y dice, pues bueno, eh, eh, Toño Valdés, un excelente, fue interino y en ese momento dices, pues bueno, voy a votar por él. En, el, en este momento hacen el movimiento y entra José Luis Vega, abogado, yo en ese entonces no lo conocía, luego supe que trabajó, bueno, en este caso siempre ha estado de la mano del alcalde y cosas de esas, pero bueno, eso no es el tema, el tema es que el hacer ese tipo de movimientos cuando hay mucha gente calificada, pues realmente no deja. El segundo momento que sucede es la entrega de las comisiones, bueno, ese segundo momento es donde ahí yo manifiesto mi tema de violencia política y de género, porque en el ayuntamiento pasado había dos síndicos, y era lo que yo les decía, bueno, si hay dos síndicos, hay ayuntamientos, hay municipios donde nada más hay un síndico, y esto es muy importante explicárselo a la gente. De acuerdo a la votación y de acuerdo a la, al tamaño del municipio, hay uno o dos síndicos. La, la cuestión de los síndicos es que realmente la ley orgánica municipal Dice que hay uno que, que, que se va a encargar del área jurídica y el otro del área contable. En esta situación, en, este, en el ayuntamiento donde yo estuve, había dos síndicos. El primer síndico era, pues en este caso se va valdés entra José, José Luis Vega, el licenciado, y los dos teníamos los perfiles perfectos, ¿no? La contadora y el abogado. Pero, oh, desilusión con la mía, que el primer día, pues la nena... Y, y, y sí lo quiero meter aquí un tema, yo me quité mucho la, la, este, la etiqueta de soy la hermana de o la esposa de, pero en ese entonces cuando yo entré hace tres años, pues yo no dejaba, yo y nunca voy a dejar ser la mona del alcalde Edgar Castro, ¿no? Y entonces, pues aquí yo sí lo digo abiertamente, este, pues yo creo que, no me explico una explicación lógica para quitarle una atribución a un síndico. Eh, simplemente a mí no me dieron la cuenta pública ni, ni me dieron lo, lo jurídico. Entonces yo espero que el alcalde también aprenda de sus errores. Eh, al final del ayuntamiento, el mismo síndico José Luis Vega lo manifestó. Es muy pesado tener las dos atribuciones, un mismo síndico. Entonces, ¿para qué quieres dos? Yo espero que en esta administración el síndico, este y si alguien me quiere interrumpir con mucho gusto, el, el primer síndico y el segundo síndico, pues se respeten las atribuciones. En este caso, pues están este, como síndicos de la primera síndico, Marta Delgado, que en este caso, la, eh, quiero, estoy ahondando un poco de esto, para que Marta Delgado, este ella sería la primera, creo que de profesión es maestra, ¿no? En, la, en el segundo síndico, en el, el, la exdiputada, y, la, y el segundo síndico es eh, este Rodrigo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se entiende que uno tendría que llevar, otra vez, estamos en la misma situación, eh, lo legal y lo jurídico, pero... Aquí hay que entender. Si le están pidiendo a Marta Delgado, porque yo lo vi en los medios, no porque me lo hayan venido a platicar, porque en la administración municipal son muy buenos para, para ocultar las cosas, este, sería, sería muy importante definir si ese, movi ese movimiento, ay perdón por el timbre, si, si este movimiento este, se va a hacer o no, o, o no se va a hacer adecuadamente entonces perdón, perdón nena, nada más este tengo aquí en la orden del día y y si sí está ratificado pide licencia eh, Marta Isabel Delgado Zárate para irse de secretaria del ayuntamiento y la sustituye Stephanie Marlene Martínez Armendaris. Sí, precisamente ah, era lo que, que yo te eso, comentaba. O sea, Sí. Ok Perdone, ya no lo había visto De verdad, ahora sí que no, no lo voy a votar Pero yo creo que se hace eso ¿Por qué lo vuelven otra vez a suceder La misma situación de hace tres años? Yo creo que no se ha aprendido De que, de que si tú metes una planilla Y la pretendes cambiar a tu, a tu conveniencia o, o porque a lo mejor y yo no estoy demeritando a la a, a Marta al contrario, le estoy dando el poder de un síndico este, eh, la situación de de qué, de por qué por qué en un momento dado la ponen en una planilla y luego le, le, la invitan a otro puesto entonces yo ahí ya no entendí por qué, porque realmente pues desde el primer día estamos mal ahora hay que ver las comisiones hasta ahorita Estoy muy, este, eh, las comisiones, para que la gente también para entenderlo, es a lo que nos vamos a dedicar cada, cada, pues bueno, lo principal, las presidencias de las comisiones, ahorita en el municipio de Guanajuato, anteriormente había, este, había en la administración, lo voy a nombrar, no me gusta hablar mucho de las pero cuando yo entré... En la administración de Edgar Castro había eh, 25 comisiones. Eh, y el, eh, cuando entramos nosotros hay una reingeniería y se hacen solamente 16 comisiones. Las comisiones son, este, las precedimos para que cada regidor se encargue de, de algún tema en específico. Ahorita es muy importante mencionarle a los ciudadanos que, que en estas, aparte de, las, de estas comisiones, es muy importante ver quién las preside. ¿Por qué? Porque en las comisiones se van a tomar, es el primer filtro para que se tomen ciertas decisiones. Pero aquí el problema es que, bueno, el alcalde arrasó, si arrasamos hace tres años, con bueno, yo, yo, yo quiero, quiero aclararle a la ciudadanía. A ver, la nena Castro no es, es una ciudadana que la invitó el Partido Acción Nacional, más, más a diferencia de tú Carlitos, pues yo no soy militante panista, ni tampoco me quisieron correr casualmente, tenemos eso dos en, eso, eso tengo en común y, y realmente lo, lo, lo, lo quiero y realmente me siento identificada, pero fíjense cuando yo voté y esto es muy importante para que para también aclararlo, cuando yo voté en contra de estuve apoyando a los comerciantes este y si lo digo, el regidor Carlos Chávez sale dando una declaración diciendo que me va a correr a mí y a, y, y a esta eh, Cecilia Pols por no alinearlos a los, a los preceptos del Partido de Acción Nacional. Fíjense, qué delicado. O sea, o te alineas o te alinean. O sea, no puede ser para correrte la diferencia es que pues yo no... Y, y, y lo quiero decir a la ciudadanía, no, no para decir, sino que simplemente... Perdón. Se está ¿Sí? yendo tu ¿Me voz? escucha? Es que, es sí, que me ya. tuve que salir porque... Vete con cuidado. A ver, espérame. No, a ver pero no ¿Ya? terminaste okay. el asunto de la secretaria del ayuntamiento, nena. Yo no entiendo... La secretaria del ayuntamiento okay. no es hermana del secretario del desarrollo ambiente, algo así. De, ¿no es hermana? ¿no hay un conflicto de intereses? Mira, como tal, como tal, yo perdón, me estoy moviendo porque llegaron mis hijos y se oye mucho ruido, soy mamá, mamá, este, trabajador. creo que aquí se oye mejor, este, fíjate que, que, efectivamente, este, se crean, o sea, yo, yo la verdad es que Marta Delgado es hermana del director, precisamente, pues, como yo no puedo negar que soy hermana de Edgar Castro, ¿no? Realmente yo creo que el, el tener tantos familiares dentro de una administración municipal no es sano, no es sano porque, porque pues realmente en otras palabras le llaman nepotismo, ¿no? Pero, pero no es sano independientemente que voten por ti o no, te, no voten por ti. No es sano para la toma de decisiones, porque pues yo cómo le voy a votar en contra a mi hermano, o yo cómo le voy a votar en contra a mi tía, o yo, porque al rato pues se convierte en un tema familiar, ¿no? Y ese, y ese tema de, de, Marta, de Marta Delgado y Juan Carlos Delgado Zárate, pues yo creo que aquí tendríamos que, que haber la prudencia de Juan Carlos Delgado Zárate de decir, este, pues bueno, está mi hermana, le voy a dejar el foro a mi hermana, ¿no? Como fue en su caso lo que sucedió conmigo, ¿no? Este, Cuando yo le dije a mi hermano, que, iba, que tenía la invitación de síndico, mi hermano me dijo, adelante, es tu momento, es tu foro, ¿no? Cuando ahora Edgar vuelve a competir, que perdió, pues yo simplemente, yo jamás, estando el caso de mi hermano, entraría yo de presidenta interina, ¿no? Porque ahí habría un conflicto de intereses. Entonces, realmente creo que el tema, que lo que va a suceder ahorita no esperemos que suceda algo diferente, yo se los digo como alguien que estuvo en la administración, que estoy todavía, me faltan horas para salir, pero que tengo la calidad moral para decirlo, creo que no es correcto, porque, porque entonces estamos ocupando los recovecos de la ley para poder en este momento hacer las cosas, creo, a una conveniencia, y creo que no debe de ser así, yo la verdad conozco a Stephanie y la verdad yo quiero hablar, no quiero hablar como profesionista, como ¿Quién es Stephanie, muy... ¿quién este... es? Stephanie es, tiene una alguna relación con el alcalde, creo que, no sé si es prima sobrina o algo del alcalde. Entonces, este, o, pero sí es pariente de ella. ¿En qué, en qué, en qué? La verdad es que no tengo ahí mucho, muy cercana, pero sí es pariente del alcalde. Entonces, ¿cómo puedes, cómo, y vuelvo, vuelvo al mismo caso, cómo puedes ser, cómo puedes, meter, como síndico, el síndico tiene que tener calidad moral, tiene que tener libertad de pensamiento. Tienes que, que, que decir, es como si a tu mamá comete un error, pues no, le vas a decir, no vas a exhibir a tu mamá o no vas a exhibir a tu pariente. Entonces yo creo que en eso, los ciudadanos de Guanajuato, ahorita que sucede esto de los cinco árboles, me parece algo muy característico, porque de aquí es la única manera de frenar las malas decisiones políticas, porque adentro del ayuntamiento se está complicando mucho por los espacios. Y ahorita imagínate, eh, yo a, a Stephanie de verdad la estimo, como profesionista es buena, pero el problema es que no sé y hay que analizar hasta qué punto el tener un, un, una relación de amigos es más, pues como decía... Este, Carlos Arce, de compadrazgo, hasta tener a tu compadre dentro de una administración es difícil. Imagínate tener alguna relación de consanguinidad o de o relación familiar. Entonces, yo creo que ahí la ley debería de cambiarse de que, pues, para síndicos y regidores, pues es como imagínate que tuvieras a un presidente municipal y que entraran de sus regidores su tía, su prima, su sobrina. Bueno, la administración pasada ya sucedió con nosotros. Por ejemplo, el caso de de la regidora Virginia, pues también tenía una relación con, con la, con este, con el, relación de parentesco con el alcalde, ¿no? Entonces, ahora vuelve a suceder esta situación con el síndico y entonces, pues la verdad es que, pues yo estaría muy expectante y expectante lo que va a suceder también, porque ahorita no han manifestado las comisiones, que era lo que yo les decía, que es a qué se va a dedicar cada regidor, quién las va a presidir, está muy están muy herméticos, se entiende que pues todas las van a las van a presidir el Partido Acción Nacional, lo cual este pues me parece muy desatinado, porque entonces la gente que no este que no comulga con el partido en el poder, pues tú a lo mejor no tienes una afinidad con el Partido Acción Nacional, pero pues tienes un regidor del PAN y tienen mayoría en todas las comisiones. Entonces, aunque alguien diga algo en contra de alguna comisión, pues te mayoritean, es lo que pasaba conmigo, ¿no? Conmigo lo que sucedía es que me mayoriteaban y pues la gente no se daba cuenta que la nena ahí estaba defendiendo lo, lo indefendible, ¿no? Porque, porque realmente te mayoritean y aunque hagas un trabajo político muy bueno, desde las comisiones se, se bloquea el trabajo es decir, desde el momento que, que empiezas a tener una comisión pues o te, la, o te la bloquean o simplemente nada más pasa lo que, lo que sucede y entonces el problema y, y no tenemos avance. Ahora, ¿qué es el problema en sí? A mí me pasaba mucho y quiero que la ciudadanía, ahorita no me estoy metiendo con regidores no más nos estamos metiendo con el pura sindicatura, es que la ley orgánica municipal en el afán de, de las administraciones pasadas, generan presidentes todopoderosos. No, el todopoderoso no es culpa del alcalde, es culpa de que, la, de, que la, de que la ley orgánica municipal le va dando atribuciones y le va quitando, y, y también yo creo que fue, la historia dice, que también fue pues como una una cuestión de, de ir mo monopolizando un tema este y, e ir eh, alineando todos los chakras en el partido del poder el problema es que cuando te llega un pre un presidente con un perfil este eh, diferente o un perfil autoritario le das autor y le das poder o un per o, o con como dice, como dicen como lo dice lo ha dicho muchas veces Carlos Álvarez, con con ocurrencias pues el problema es que aunque tu ayuntamiento quieras detener esas ocurrencias, no puedes. Hoy por hoy, el ayuntamiento de Guanajuato, o sea, nosotros nada más pode, nada más podemos nombrar, imagínense nomás, al secretario del ayuntamiento y al tesorero. Todos los demás directores los nombre el alcalde entonces cuando alguien llega y, se, y me reclaman a mí oye Nena pero es que el ya ni la hacen con el director de, de, de el director de de cualquier director que no tiene el perfil pues desde ese momento nosotros como ayuntamiento no tenemos ni siquiera más que ser expectativos ahora otra de las cosas que han dicho aquí mucho en el observatorio es que el ayuntamiento es el órgano colegiado lo han dicho mil veces lo escucho y a veces se los juro que cuando lo escucho digo, en teoría, pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque el alcalde y secretaria del ayuntamiento tienen la facultad de subir los puntos de acuerdo, de bajar los puntos de acuerdo, de, de consensar los puntos. Y entonces en ese momento, cuando te das cuenta de todas esas cosas, eh, analizas y dices, a ver, si sí es un órgano colegiado, pero la misma ley te va limitando a ese órgano colegiado. Aunque en el momento tienes el voto, pero yo no puedo, por ejemplo, este, tenerla, el, el, por ejemplo, yo subo un punto de acuerdo, como fue ahorita el Museo de Momias, eh, perdón, ahorita en, en la sesión, en las, de las primeras sesiones, no, bueno, yo lo digo abiertamente y nos chamaquearon, perdón, lo voy a decir así con sus letras, nos chamaquearon porque, porque también en, esta, en, la, en, el, en el gobierno, pues llegamos los nuevos, ¿no? Los nuevos que queremos arreglar el mundo y que pensamos que todo es fantástico contra los di los dinosaurios que ya saben dónde meterse y dónde hacerle. Y entonces el primer día de la sesión de ayuntamiento hablan acerca de el sacar simplemente las momias y darle atribución al alcalde, de, de, al presidente municipal en este caso, de, de sacar las momias. Pues nosotros dijimos que sí, él dijo que a cambio nos iba a dar una, una, este, un reporte. ¿Y qué sucedió? no hubo reporte, o el reporte no lo dan ya que regresan las momias, y pues el problema es que ya le dimos la atribución, ¿no? Y entonces, el, el problema, el problema de que está sucediendo aquí en Guanajuato, y que va a suceder, y que a mí no me extraña que vaya a suceder, es que, que, que la, como lo, dije, lo dijeron en su momento, cuando me iban a expulsar del Partido Acción Nacional, al cual yo no pertenezco, este, que simplemente hay que alinearse, Perdón, pero desde el momento que entramos ahí, nos tenemos que alinear con la ciudadanía. Yo la verdad lo hice, bueno, me costó la no reelección, que en este momento yo no la tuve. Este, bueno, ni siquiera se me dio la opción. Y lo entiendo, no, no, no, no estoy, no estamos ahí. Pero creo que es muy importante Perdón. analizar. Perdón, pero desde el momento que entramos ahí, nos tenemos que alinear con la ciudadanía. Yo la... la Perdón, se está oyendo la repetición. Entonces, eh, este, no sé, no sé, ahorita ya sucedió lo que yo esperaba que no sucediera, que era lo de Marta Delgado. La síndico, ahora, siguiente momento que hay que estar, estar expectantes, si realmente le van a dar la, la, la, este, la, la, la cuestión legal, a quién se lo van a dar, porque por eso hay dos síndicos. Y yo creo que los síndicos... ¿Y la tesorería quién? La tesorería ya dijo que era Irma Mandujano. Irma Mandujano, ah. es, este, pues ya todos la conocemos, ya tiene, pues desde la administración de Edgar, ya estaba ahí, desconozco cuántos años tenga, tuvo ahí un problema en ese momento y se le, pues como que el, algún problema haya tenido con el, con, el, con el licenciado Edgar, sale, pero luego el contador Valdés la vuelve a recordar, a, a, a, a la, a, ¿Cómo se llama? A regresar a la, este, a la administración y ahorita estaba como la directora de finanzas, ¿sí? Entonces, ahora ella entra el contador normal de SEBA y ella entra de tesorera. Entonces, pues mira, la verdad es que también aquí hay otra cosa que me causa mucha expectativa, ver si realmente el alcalde va a cumplir el tema de meter la paridad en, lo, en los directores de la administración municipal, hay que estar expectantes con esto. Hoy por hoy, digo, en la que estoy saliendo yo todavía, en la que estoy, hay solamente dos directoras, una es DIV y la otra es la de la atención a la mujer y todas las demás son hombres. Entonces, hay que estar expectantes. Otra cosa que, que me causa mucha expectativa es, a ver, la ley orgánica municipal dice, nada más que no me acuerdo en qué artículo, porque realmente no, no lo traigo, pero sí lo sé que ahí está y si no la próxima vez es que me invitan, les paso ahorita en privado el artículo. La ley orgánica municipal dice que, que los regidores serán este serán lo malo es que dice que es a propuesta del presidente municipal se harán las comisiones, entonces volvemos a lo mismo, el superpoderoso del presidente municipal tiene, en este caso siempre ha sido así, digo no, no lo discuto, pero dice que de acuerdo a sus perfiles profesionales. Entonces, yo quiero entender que, por ejemplo, en este caso, está, está ¿cómo se llama? Eh, eh, eh, Paloma, Paloma querida por todos, que estuvo aquí en el observatorio con ustedes, que pues ella la metan en, en cultura, en la comisión de cultura. Tiene el perfil, es la expertise, yo, yo no vería, este, por qué no hacerlo, ¿no? Entonces... Realmente el problema es que cuando yo entré hace tres años, a mí nunca se me preguntó a qué comisión yo quería entrar o qué comisión yo tenía perfil. Es más, ni siquiera se tomó en cuenta mi perfil profesional para meterme en las comisiones. Y tan así que, pues imagínense, independientemente que yo cambié con lo que se me dio y con lo que se, se pudo. Por ejemplo, yo estaba, eh, yo era presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, rural Asistencia Social y DIP. Soy contadora, tengo maestría en fiscal, pero era presidenta ahí. Y dije, órale, no hay problema. Estaba yo en cultura. Soy contadora, tengo maestría en fiscal y estoy en cultura. Me metieron también a... No no estuve en Contraloría. No estuve en Contraloría, ¿eh? Y soy contadora, maestría en fiscal, estuve trabajando en un despacho y no se me metió en Contraloría. Este, me metieron en igualdad de género, que la nena se vaya a las cosas lindas, ¿no? me metieron a derechos humanos, y, y, y entonces llegas y dices, yo espero, espero de verdad, porque yo quiero mucho Guanajuato, porque el que ustedes tengan este observatorio, de verdad, yo a veces no entiendo la gente que los critica, pero es por amor a Guanajuato, si nosotros no alzamos la voz, si, si ustedes no estuvieran, si no estuviera una Carla Piñón, que en su momento fue a poner el arbolito, por decirlo, si ustedes no estuvieran diciéndole a la gente del arañazo, si ustedes no hubieran hecho tantas cosas, la gente no se entera, ¿por qué? Porque en los medios de comunicación, y ahorita lo tengo, se le destina cierto este, presupuesto, y realmente yo creo que ahí también tendríamos que hablar de ética, yo la verdad doy una clase en la Universidad de, Gu de Guanajuato que se llama ética. Si no construimos una nueva generación con ética, no vamos a lograr nada. Ya, y, no, y no construimos una generación de gobernantes con ética. Simplemente, pues ya si no es lo que nosotros queramos, como lo dicen todos, pues siquiera que respete la ley orgánica municipal el alcalde, yo lo digo con sus letras en la ley orgánica municipal el primer día de hace tres años vuelve a hacer lo que hizo hace tres años perdón discúlpenme creo que el alcalde no entendió o no o no o no lo vio que hace tres años parte de sus errores es aprender de los errores el error que tuvo más grande hace tres años es teníamos un ayuntamiento superpotente hace tres años y qué fue lo contaminó con este tipo de acciones que tú llegas y dices oye, ¿cómo es posible que tengas una mujer preparada un hombre preparado y le quites su preparación y no aproveches la preparación que tiene para que pueda desempeñar el, el cargo público? Entonces, imagínate, si ya está sucediendo, y ahorita que me, que, me, que, me, que me dio la aclaración Carlos, lo que sucedió hace tres años, perdón, ¿qué podemos esperar estos tres años? Por ejemplo... Mariel, desconozco, o sea, si vemos los regidores que salimos, en este caso, bueno, nada más voy a mencionar por, por mencionarle a la gente para que en un momento dado, cuando, acá tengo todos los papeles, para que cuando la gente este, vaya a presidencia municipal, pues yo veo mucha gente que llega a presidencia y no sabe, pues, que, ¿para qué estamos los regidores, los síndicos y todo? Hay comisiones, por ejemplo, en la comisión de nosotros, en la administración, que, que va a seguir siendo el mismo eje porque el alcalde desde que nosotros entramos manejó cinco ejes eh, eh, que era la campaña que, que manejó los cinco ejes es el decir cómo voy a trabajar sí el alcalde manejó el eje de seguridad orden prosperidad bienestar y gobernanza se sí, ve bien bien bonito verdad como como todo pero pero pero el tema aquí es hablarle a ustedes de que de que hay comisiones y en esas comisiones está, este, pues bueno, hay que, hay que esperar. Por ejemplo, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que es la que se supone que yo iba a presidir por ser contadora. Yo soy, fui integrante y eso porque, porque me dieron, ahora sí creo que al final de cuentas me, me super, este, pues me, me dieron, el, ahora sí que el, el, el, el, el beneficio de la duda y pues bueno, este, yo creo que a lo mejor el alcalde se, se, se, se arrepintió porque pues donde yo me metía yo siempre señalé las cosas que estaban mal. Estuve en implan también, que es muy importante veo. Yo no sé cuánto dura este programa, pero, pero realmente no me gusta atosigar a la gente con tantos conceptos porque luego nos perdemos. Yo creo que esto va a dar mucho de dónde hablar. Creo que, creo que ahorita nada más voy a mencionar las comisiones y si gustan y me invitan otro día en la otro programa, analizamos quién quedó en las comisiones para poderle decir a la ciudadanía a ver compañeros el alcalde que no se vuelva a equivocar con, la, con el autoritarismo que no vuelva a cometer no, de verdad, el ser gobernante esta vez ser consens, cons, consensar y fíjate que yo me vengo ahí porque me acuerdo cuando el Arnulfo fue presidente municipal de Guanajuato y muchos de ustedes no me dejarán mentir yo, cuando estuve ahí, le pregunté a todos los que estábamos allá adentro: Oigan, ¿cuál fue el éxito de Arnulfo? ¿Por qué la gente lo quiso tanto? ¿Por qué la gente lo volvió a, a, a reiterar otra vez? Y ¿sabes qué me contestaron? Me dice: Es que Arnulfo nos escuchaba. Arnulfo nos sentaba y nos decía: Oigan, Oigan, Fulanita tal regidora, ¿usted qué quiere? ¿Usted para qué tiene atribuciones? ¿Usted cuál? Entonces. Era, era, era un conciliador. En, en ese entonces, con Arnulfo, no había tanto que la, que la comunicación, que la libertad, que los derechos, no había nada. Apenas estábamos en pañal. Pero él era una persona que tenía esa característica. Ahorita ya se está hablando de gobierno abierto, pero nunca he entendido abierto para quién. Se está hablando de transparencia. Pues transparencia, pues depende de quién, el cristal con que lo miden. Sí, se está hablando de derechos humanos, el derecho de quién, quién tiene derechos, y esa es una pregunta que yo le hago una y mil veces a los ciudadanos, si yo denuncié a un alcalde y se me ignoró, qué puedo pensar de la gente de a pie, ya era una síndico, qué va a pasar ahí, pero bueno, el tema no es ese, hay muchos temas que platicar, yo la verdad, yo creo que sí puedo aportar mucho en el tema hacia, hacia la ciudadanía, porque a mí nunca se me escuchó, porque a mí siempre se me cayó, porque a mí siempre nunca se me dieron notas, y mis únicas notas eran las que yo ponía en mis, en mis, en mis redes sociales. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos? A ver, la Comisión de Hacienda es una de las principales. ¿Por qué? Porque la Comisión de Hacienda, les, les explico un poco a la gente, ahí se hace cuenta que ahí es como la, la, donde la, es la pedidora de dinero. El presidente de la Comisión es el que, que va haciendo la depuración y el que va subiendo los puntos de acuerdo, de acuerdo a las características o a las necesidades que se vaya necesitando. Hay que ver que, que un, ¿quiénes, van a, quiénes van a integrar Hacienda, obra pública. A ver, el, el presidente de la obra pública era Armando López. Fíjense, la, la, pre, la presidente de Hacienda en la administración municipal, nada más voy a hablar de los presidentes, no de los integrantes, nada más de los presidentes. En la administración donde yo estoy ahorita todavía, en la hacienda estaba José Luis Vega. ¿Quién es José Luis Vega? Pues era amigo del alcalde, ¿no? Y la verdad yo lo aprecio. Y, y muy buena aprecio hacia él. Pero luego, cuando hacen el cambio, el presidente cambian a Virginia Hernández Marín. ¿Quién es Virginia Hernández Marín? Se los pregunto. ¿Qué relación de consanguinidad tiene con el alcalde? Si sí tiene una relación familiar. Digo, a no, todo mundo, es como yo le digo a Vicky: pues tú nunca vas a ocultar que eres la cuñada del alcalde. Punto. Ok, segundo, obra pública, Armando López, que fue, que es el presidente interino, que fue nuestro presidente interino, fue el presidente de la Comisión de Obra Pública. Servicios públicos y mercados, ahí estuvo esta Cecilia Pols, este Covarrubias. Seguridad pública, tránsito y movilidad, estaba Carlos Chávez, ¿sí? Del PAN. Ahorita estamos hablando del PAN, imagínense. Ahorita tenemos Hacienda, la presidía el PAN. Obra pública la presidía el PAN, servicios públicos y mercados, el PAN, eh, seguridad pública, el PAN, Carlos Alejandro Chávez. Estamos hablando de las primeras cuatro comisiones. Siguiente comisión era, perdón, este, perdón, perdón, Contraloría y combate a la corrupción. Llevamos cuatro del PAN, ¿eh? vamos a hacer la cuenta de cuántas tenía el PAN. Contraloría la tenía Virginia Hernández Marín, del PAN, cinco, cinco comisiones del PAN. Eh, y luego se la dieron a José Luis Vega, pero la siguió presidiendo el PAN. Igualdad de género era la única que tenía la señora Tei Navarrete, que es del PRI. Medio Ambiente, esa la tenía Animelo porque era del Verde, bueno, eh, del Partido Verde. Este, derechos Humanos, Magaly Segoviano, que era la única que estaba del... Eh, Magaly es del Morena, Morena ella era la presidenta de la comisión gobiernos y asuntos legislativos esa comisión la tiene este, eh, el PAN otra vez, seis del PAN seis del PAN desarrollo urbano la tenía otra vez Carlos Chávez imagínate, aparte un mismo regidor tenía dos comisiones ya, ya llevamos siete del PAN desarrollo sur, so, so, rural sal, este, asistencia social y viv, pues la tenía yo del PAN, bueno, no soy panista, pero del PAN, vamos, 8. Cultura, Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y, por, y Deporte, la tiene el PAN, van nueve comisiones del PAN, esa la tenía Margarita Rionda. Cuando Margarita Rionda es arquitecta, ella pudo haber estado en desarrollo urbano, es mujer, ella es una arquitecta, y le dieron cultura, ya van. Y, y Carlos Chávez tenía desarrollo urbano, Tenía, tiene dos comisiones, presidencia de dos comisiones, van nueve este, del PAN, turismo. Pues esa se la dieron a Karen. Este, a Karen estamos hablando que son nueve administración interna. Esa la teni, la tiene este, el PAN otra vez. Ya van diez comisiones del PAN, que esa la tenía Virginia Hernández Marín otra vez. Si se fijan. Virginia tenía dos comisiones, Carlos Chávez tenía dos comisiones, entonces, ¿para qué quieren a los demás regidores? O sea, ese es el tema, o sea, tienes a tanta gente de donde echar mano y a los mismos regidores los pones en todo, son juez y parte, este, hacen todo, toma y entonces el poder se va acotando otra vez, este, protección de niños, niñas y adolescentes, pues esa la tenía Ceci, ¿no? Y, y bueno, la Junta Directiva... Pues tampoco yo la presidía, ¿verdad? Yo nomás estaba en derechos, eh, por eso me veían a mí muy activa, aunque, aunque tenía, por la comisión que yo presidía, tenía muchas, este, comis, muchos consejos a los cuales tenía que atender. Entonces, si se fijan, 10 comisiones del PAN y, no, y teníamos que dos regidores menos, bueno, un regidor menos. Entonces, imagínense ahorita qué va a suceder, ¿sí? O sea, esa es la reflexión que yo le quiero dar a todos los ciudadanos, porque, porque por eso, como, dijo, como dicen los dichos, por eso estamos como estamos, porque la oposición, aparte que ahorita sí fue aplastante, me queda claro, yo creo que, este, pero la oposición también representa y a toda esa gente que no votó a favor del partido en el poder, pero también vamos a entender, y como lo dijo, este, lo han dicho muchas veces, que la parte... Esa, esa, esa mayoría que dicen tener, realmente no es mayoría, es mayoría de los que votaron, pero no de la ciudadanía que no votó. O sea, ese es el tema. La ciudadanía que no votó, pues se va a tener que atener a esta mayoría que estoy poniendo aquí, que le estoy hablando de las comisiones, y que no veo, ahorita está súper hermético este tema de las comisiones, inclusive, bueno, los de casa, los del pan ya deben de saber nada más que no lo quieren decir y menos me lo van a venir a decir a mí verdad pero los de los otros partidos políticos no tienen conocimiento qué qué comisiones les van a tocar entonces es está muy está muy de verdad vuelven a cometer el mismo error de hace tres hace tres años este la verdad no me quiero ya me extendí muchísimo y la verdad no se los quiero hacer pesado a la ciudadanía pero yo creo que que, que más que criticar al gobierno es ser, que partícipes y llamar la atención como lo que sucedió con los arbolitos, a ver, ya no nos vamos a dejar, a ver, ya nos vamos a, a ya nos vamos a, ya vamos a, a informarnos, porque por eso no nos quejemos de que, de que les votan a favor de, de, de cosas que no está, no está de acuerdo la ciudadanía, ¿por qué les votan así? Porque tienen mayoría ahí arriba, no hay voz del pueblo, ese es el tema, solamente voz de un alcalde con una alineación y espero que en esta situación no suceda eso, porque por el bien de Guanajuato, es que yo digo, a ver, si tenemos, no estoy hablando de este alcalde, pero imagínense que tuviéramos un alcalde que, que se le fuera la onda este, y, y todos tuvieran que, no, pues este, esta hoja, mírenla, es amarilla, Oye, es que es blanca, pero el alcalde dice que es amarilla y la van a ver amarilla. Y, y por eso no nos quejemos de que, de que suceden tantas cosas que, de las cuales no estábamos de acuerdo, porque simplemente, pues así está la ley y así, está, y así están mal acostumbrados los partidos políticos a que de, se tienen que alinear. Y entonces te vas a alinear a lo bueno, y te vas a alinear también a lo malo, perdón, pero no puede ser así. En el Partido de Acción Nacional, yo cuando voté en contra de todo esto, yo les dije, a ver, y no me va a dejar mentir el Carlos, Carlos yo, yo leía, el, leía todo lo que decía el partido, porque pues yo sí lo leí, o sea, yo aunque digan que no leo, sí leo, leí todos los principios del Partido de Acción Nacional, y, era, y, y entonces me quedé pensando y dije, pues yo estoy a favor de los partidos, estoy con la ciudadanía, estoy con la... Con, con la transparencia, estoy con el bien común, estoy como Carlos Chávez, como perdón, como Carlos Farse, estoy bien. Todo lo que estoy haciendo no está en contra de los lineamientos. Ahora que los modifiquen, ese es otro problema. Pero entonces, ¿por qué me vas a correr? Yo no robé, yo no maté, yo yo estoy haciendo un voto, un voto razonado. Yo yo no estoy haciendo nada malo. Sí, estoy diciendo, a lo mejor cosas que no les convengan, pero a final de cuentas, esto, esto es lo que sucedió y lo que está volviendo a suceder y que como dijo el otro, no aprendimos o no aprendió el alcalde que la gente votó por una planilla y que no la tiene que estar modificando a su conveniencia, que espero que no sea por eso, que, que sea realmente... Pues no entiendo porque no encontró otro secretario del ayuntamiento que desempeñara ese momento. Y realmente, pues la, la diputada, yo le deseo mucho éxito. Me gusta que sea mujer, es lo único que, que yo digo sí. Pero lo que no me gustó es que haya, que haya hecho movimientos otra vez en la planilla para meter y sacar a la gente. No sé si es... Me gustaría detenerme hasta aquí porque si me salgo del tema... Nos van a ir muchos temas y ya nada más los tengo ustedes escuchando y me estoy echando un lindo monólogo, pero realmente creo que con esto podemos consensar un poquito de lo que sucedió. Nada más para regresarme, a mí hace tres años no se nos pidió opinión de ¿para qué soy buena? Oye, nena, ¿qué te gustaría? ¿para qué eres buena? Este, y, y hay que preguntárselo a Paloma, ¿no? Si le, si le han preguntado a ella si... ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué perfil tiene? Yo creo que no, no sé, no lo sé, y, este, y pues, hay que, pues hay, que, hay que hay que analizarlo. Gracias, ¿eh? muchas gracias, pero no sé, quisiera hacer una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este, no sé si me excedí de tiempo, no sé nada. Pues interrúmpame, por favor. Sí, adelante, Javier, por favor. Que pidió, pidió la palabra Javier Esparza. Ojalá que no se pase más de cinco minutos. No, traigo mi cronómetro, fueron perfecto, tres minutos cuarenta segundos. <risa> y ahorita me acabas de quitar 14 segundos, pero voy a hacer este lo más concreto posible. Gracias. Hay una figura, dada la complejidad del número de comisiones y las temáticas. Se te corta. Se me corta, se me corta ahorita, se me sigue cortando. No, ya, no. ya no adelante. Pero, este, después de descortarla. Eh, hay una figura en términos organizativos que es un secretariado técnico. Ese secretariado técnico, la función fundamental, dada eh, el manejo de las comisiones, debería de ser el registro y automatización de los acuerdos, el seguimiento de los acuerdos, eh, adicionalmente, al seguimiento de los acuerdos, el grado de avance, porque eh, en una evaluación ex post, dado que no hay ventajas comparativas, por lo que estoy eh, concluyendo en cuanto a la selección de los presidentes de las comisiones, un buen mecanismo de control e información en cuanto al manejo y seguimiento de los acuerdos, las metas, porque ahorita yo leyendo el tercer informe de gobierno, eh, habla de metas eh, este, cumplidas, pero ¿cómo? No hay, un, eh, no hay una situación cuantitativa, eh, no hay un seguimiento de los acuerdos, ¿en qué momento se dio? ¿Quién le dio seguimiento? A lo mejor te estoy repitiendo lo que yo hacía en la presidencia de la República en cuanto a seguimiento de acuerdos, pero eso genera mucho orden, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves, este, María Elena, la, eh, una figura de control de acuerdos, seguimientos, metas y los propios programas. Mira, de hecho Persona, sí fueron, hay... Fueron tres minutos, veinticinco segundos. <risa> Oye, Javier, fíjate que de hecho sí hay... este, Se creó cuando nosotros entramos una, de, una, una dirección que se llamaba función se, de, Función Edilicia. Esa función edilicia precisamente era como un soporte y también gobierno. Este, eh, había, eh, eso era precisamente para apoyar al secretario del ayuntamiento. Pero el problema es que vuelvo al tema, no es un tema de que no se le dé seguimientos, es un tema que las decisiones las tome el alcalde con un grupo reducido eh, en temas... De, de qué es, por ejemplo, de quién le van a dar las comisiones, de quién, de todo. Entonces, de nada te sirve de nada te sirve tener a una persona si, si el tema es que esto no se consensa entre otro tipo de personas. Yo yo siempre, yo siempre este tuve la duda de quiénes realmente eran los asesores del alcalde, porque a veces sentía que lo querían y a veces sentía que no lo querían. Porque, porque simplemente a veces salían con cada cosa, porque por ejemplo todo esto de cuando, cuando estuvieron en una sesión, la concesión de la basura, la concesión del de, de estacionamiento, la cosa, que una sesión que nos pusieron todo el mismo día, yo dije, ¿quién lo asesoró? ¿Realmente quieren al alcalde o no lo quieren? Entonces yo creo que, que aquí el tema no es ese, es el estilo de gobernar, del alcalde, los acuerdos, si sí hay quien lo siga, si sí hay lo administrativo, pues sí hay, pero la toma de decisiones realmente se llama Alejandro Navarro Saldaña y su grupo reducido de gente, no se llama ayuntamiento, porque lo que yo estuve, el ayuntamiento completo, ni se nos preguntaba solamente, ya llegó un momento, ya cuando nos pusimos medio flamencos todos, este ya medio se nos empezó a preguntar, en un principio hacíamos más reuniones donde, pues sí se nos pedía opinión, pero ya después, hasta que llegara la sesión, este, eh, eh, ya, ya cuando ya, ya llegaba la, la, la sesión, pues ya no, ay perdón, me salí, espérenme tantito, ya, ya cuando no, ya perdón, cuando cuando ya no, ya este, la sesión ya no, este, ya en un momento dado, pues las sesiones ya se sí hacían y ya nada más teníamos que votar lo que estuviera en, pues en los puntos de acuerdo, o sea, lo que ya no subiera. O sea, no, no teníamos un consenso en relación a, a lo demás. Entonces, no vale. sé y ahí con eso te quede un poquito porque así era el movimiento o así es la manera de gobernar en este caso estos tres años del alcalde así pues gracias gracias Marilena eh, pidió la palabra a Carla Piñón sí sí muchas gracias espero que no se me corte aquí en el túnel pero me podría ayudar por favor con la presentación este Guillermo son tres laminitas que a mí me parecen Uy, muy importantes Creo que ya ¿dónde, se les están? dónde están eh, ¿En el WhatsApp? Eh, ¿No eh? O ponlas en el chat de aquí para que de ahí las jale. Pues iros? también puede ser. Nena, lo que quieres tú decir es que no, no había cabildeo antes, o sea, antes de cada sesión. Uh, el, muchos de los presidentes municipales, y es sabido por todos, que cabildeaban antes lo, los acuerdos a los que iban a llegar o lo que iban a subir en sesión o les tenían que mandar a cada regidor, les tienen que mandar lo que es el orden del día, lo que se va a tratar ¿no había eso previo? Mira este, les voy a explicar cómo está Mire, nosotros eh, el alcalde es el que decide secretaria del ayuntamiento los puntos que se suben de cuenta dicen bueno hoy vamos a analizar el museo de momes pero él lo decide ya que está arriba si sí hay precavidos. En este caso había dos: había el precabildo azul, este pero realmente se supone que no debería, debe y no debe, porque se supone que el lugar donde se deben de hacer los debates es el ayuntamiento. ¿sí? Anteriormente se, también se habló muy bien de que debería de ser, que todas las comisiones deberían de ser abiertas. Pero bueno, eso no te exime que antes de la vida, eh, con los medios de comunicación, se supone que los pre, ya no debería de existir el precavido. En un principio había una cortesía política, creo que los primeros año y medio, un año, si sí se nos notificaba antes y se platicaba con nosotros, pues cómo ven este, esto. Ya después lo hacíamos en el chat del ayuntamiento, o sea, ya, ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera, este, nada más se nos, se nos decía que si teníamos alguna duda, pues ahí le habláramos al secretario o al director. Y, pero el punto de acuerdo es este y el alcalde quiere subir esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el tema es que sí se debió de haber hecho más trabajo político, este, pero antes de subir los puntos de acuerdo, antes, no ya cuando estaban arriba, o sea, antes de hacer la orden del día, yo considero que sí se, debía, se debe tomar en cuenta al, al pleno del ayuntamiento, porque había, había puntos de acuerdo muy buenos que nunca se subieron o simplemente se volvían a regresar a las comisiones y, y otros que ni siquiera nos enterábamos. Te pongo el caso del tesorero, o sea, si el tesorero detenía, por ejemplo, eh, la comisión de hacienda detiene algún dinero, por ejemplo, alguna solicitud, yo, Mariela Castro, nunca me iba a enterar de que se detuvo algo porque no estoy enterada de eso. O sea, yo nada más me entero de lo que ya llega al pleno del ayuntamiento, nada más me entero de eso. Entonces, sí se hacía anteriormente, pero, pero ya de, después desconozco por qué se dejó de hacer. Yo creo que al alcalde se le, se le hizo más fácil, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, sorprendernos con los temas, porque, porque, porque a veces yo, yo sí creía que la manera de gobernar es, pues, mejor lo sorprendo, porque si se empieza a ser político y la gente se empieza a enterar, al final, ¿saben qué pasa?, pues empiezas a tener muchos puntos de opinión y pues no está padre, ¿verdad? Entonces yo creo que pues el, el tema del de el gobierno sorpresa, pues sí fue un tema que tuvimos durante toda, y yo sí lo digo a término personal, salvo que algunos sí estuvieran enterados y no yo, a lo mejor a mí ni me querían decir nada porque ya saben cómo soy, pero creo que, que el tema de la sorpresa sí fue algo... Que, no, que muy reiterativamente se nos puso sobre la mesa y había temas de más interés y se nos sorprendían con temas, como por ejemplo esto del Museo de Momias, ¿no? Y ya se había votado anteriormente, se votó en contra, se mandó el Congreso, lo, lo desecharon. Y, y, y luego, el, me acuerdo que fue un jueves o un martes, nada más nos avisó, oigan, pues que quisiera que tuviéramos una reunión para, para analizar un, pro, un proyecto y al, día, y, y al día siguiente ya lo estábamos votando. Y yo le dije, espérate, yo no, yo no puedo en 24 horas analizar todo esto porque, porque pues, no me da tiempo. Y así fue. Por ejemplo, te pongo el tema de, también del PM2E: Es un tema muy técnico que necesitas mucho tiempo de análisis y que sinceramente no te da el tiempo. Y te puedo decir de muchos otros temas que, que pues realmente... O confías y votas a la confianza o simplemente este, te dejas, este, pues te, te vas como, como los camarones con la corriente, o simplemente pues también cuidas tu honorabilidad y lo votas en contra, como fue el caso mío, que pues en muchos casos yo no veía que los dictámenes estuvieran completos, que no había elementos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor para otros de mis compañeros pues les pareció adecuado, para mí no, y pues ya, ¿sí? Gracias, nena, perdón, eh, interrumpí porque Carla ya está lista. Sí. Perdón, Carlita. Sí, gracias, muchas gracias, Lolita, gracias. Este, Si me puede apoyar con la presentación, por favor, Guillermo, mi pregunta va orientada, nena, hacia por qué si el INAFED les da una guía para que tengan una buena o una adecuada evaluación del desempeño municipal, ¿por qué no se llevó a cabo? Y no sé si me puede ayudar este... Guillermo, ¿ya se está viendo la presentación? No, porque no sé dónde está. En su correo electrónico, Guillermo. Ah, en mi correo. Sí, en tu ah, correo. Este, no. Sí, y esto, bueno, nos queda muy claro el juego de poder que existe dentro del ayuntamiento y eso ya pues lo veníamos visualizando desde hace muchas eh, administraciones, ¿no? Pero en esta en especial, como tú lo marcas, el elemento sorpresa, el no involucramiento de la, de la sociedad, Aún cuando todos los planes y programas desde eh, nivel internacional, nacional, estatal y se supone municipal, deben de tener contemplada la población. ¿Por qué esto no sucede, nena? ¿Por qué esta omisión y por qué esta, este desprecio hacia la sociedad? Muchas gracias, señor. ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si mientras, mientras me, me ayuda, mientras va la, la diapositiva. ¿Perdón, perdón. ¿Sí me escuché? Sí, porque es muy cómodo, Carla, este, tomar las decisiones. Yo, yo, yo se lo dije en reiteradas situaciones al alcalde. Primero socialízalo, o sea, primero comunícalo y la misma sociedad te va a ayudar a que, a que, esto salga avante, Pero el alcalde decía que no. O sea, el alcalde simplemente lo ignoraba y, pero él lo hacía. ¿Por qué? Porque como me lo dijo una vez, yo soy el alcalde de Guanajuato adelante, y el costo político lo voy a tener yo, nena, pues adelante, o sea, ese es el tema, o porque a lo mejor el alcalde estaba muy tranquilo porque tenía la votación para hacerlo, mi voto no, ¿eh? porque yo siempre voté con conciencia y voté de acuerdo a la de esta, ahora, por eso yo a veces veo mucha incongruencia, porque sabemos que existen los instrumentos, este, sabemos que existen los instrumentos pero no existen los instrumentos adecuados, ¿no? entonces, este, y no los aplican, entonces pues, pues da, da, lo mismo, este, da lo mismo, o sea, lo que tú dices, ¿sí? entonces realmente ese es el tema en el cual, este, Carlita, pues yo creo que, que lo que tú me dices, pues yo también siempre me lo pregunté y yo digo que, como dicen los dichos, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si las cosas son tan buenas como él dice y como todos hemos dicho y como todo, ¿por qué no socializarlo y decirlo? No pasa nada, no pasa nada, la verdad no pasa nada. Sí, en ese sentido, bueno, no sé si ya se tenga la diapositiva lista. Sí, ahí está. Pero, ahí está. Ah, okay. en, el primer, en la primera diapositiva pues vemos, eh, yo no la puedo observar, pero eh, está lo de los planes, precisamente, que no tenemos instrumentos ni siquiera actualizados para poder enfrentar eh, pues toda esta evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar, a evaluar algo? Que no se está viendo tenemos? nada, se está viendo una lista no. de captura de, de, de pantallas sí. nada más. Así no, es, pero es pero una no presentación en PowerPoint. Ah, perdón. Pero, pero básicamente, ¿de qué es, Carlita? Es nada más de las recomendaciones que da el INAFET para okay. la evaluación de la gestión municipal. Y son, bueno, aquí cada municipio es voluntaria, esta inscripción de los municipios, pero cuando un municipio es capital, eh, ellos hacen pues esta invitación, ¿no? Y de hecho la guía es más amplia. Entonces yo tomé los puntos básicos. No sé si ya está por ahí la, la primera eh, no. pantalla. Por una parte... se, está, se está abriendo. Ah, ok. Gracias. Tengo... Tengo es, para, y, eh, vamos, es para evaluación. Para para para para la para, evaluación para para del que... desempeño municipal, es así desempeño. es. Que no hay una evaluación. Nuestro alcalde dijo que todo, o sea, es de risa, ¿no? Que hay un fortalecimiento del desarrollo, que existe más seguridad, que existen no sé cuántas cosas, pero realmente, eh, pues, pues, no hay nada. Es esa, pero no sé por qué no, no abre. No. Ahí está. Uh -huh. eh, la primera diapositiva, por favor. Sí, 161 Ay, no sé, como 80 Sí, pero si quiere, me, me paso la pascua. Ah, sí, gracias. No digas sí, tu es... peso, no digas ver, tu peso ni tu edad, estás a la a la y... ahí. te Estás escuchando. Perdón, disculpe. Ah, bueno, no peso 80, peso 71. <risa> Pero de puro músculo. <risa> A ver, no, no se ve la presentación, ¿eh? Este... al grano. Pero bueno, voy al grano también. Esto debe de existir desde la ley orgánica municipal, un contralor que esté a cargo también de que este desempeño y esta evaluación del desempeño municipal esté eh, pues clara, que sea eficaz y que sea veraz. Entonces, cuando en un ayuntamiento tenemos que no existe un contralor por meses, en la tercera diapositiva, en la segunda, porque son tres, segundo, tercera, no sé, les había puesto ahí el programa de evaluación al desempeño municipal que el último contralor tuvo que eh, pero tiene fecha del 2020 entonces estamos hablando de que en esta administración no existió un una evaluación a este desempeño por qué fue eso Nena por qué también estar sin contralor por qué estar sin este control y sin una autoridad que pudiera decir qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se está haciendo bien en el municipio y qué no a ver yo te yo te contesto y, me, y de verdad a veces a mí me decían muchos, bueno, nena, es que qué no saben, le digo, es que pides información y, y se quedan callados. O sea, yo te puedo enseñar todos los documentos que pregunté, todos los, este, eh, para los indicadores de linaje, este, todo, todos los documentos, te, te, te puedo decir, el contralor, pues yo creo que por falta de voluntad política. Porque el que ten, el que tiene que subir el punto de acuerdo precisamente es el alcalde, el que, el que tiene que solicitarlo pues también es la comisión no lo hizo, el que el, y, y nosotros por más que quisiéramos uh, este, pues ya nómbrenlo por favor nómbrenlo pues no, no había, no había este, voluntad política o sea aquí el problema es que la voluntad política Viene por encima de todos los indicadores y por encima de todo. Eso es. O sea, no vamos a llamarlo de, de, otra, de otra manera. Coincido contigo, pero también el, el que tuviéramos un contralor este, totalmente autónomo, anteriormente creo que se le daba la contraloría a la oposición, pues yo digo que a lo mejor era muy benéfico, porque simplemente pues a menos que, que, no, que, que otra cosa sucediera, pues así se daba y ahorita actualmente pues este, pues es un tema que, que pues yo te puedo contestar así por eso porque no hubo voluntad política hasta que pues okay. ya se llegó a cuenta que, muchas... que se que hacer la verdad Sí, muchas gracias Nena, ahora si pueden ver por favor en la diapositiva 2 ahí sí están los temas con los cuales se puede llevar a cabo la medición ahí vemos que el marco legal son, las, son todas aquellas existencias de instrumentos normativos. Nosotros podemos ver que en algunos casos sí hay reglas, pero en muchos casos estas reglas están hechas por ellos mismos y también ellos hacen de lo ilícito algo legal, como sucedió en el caso de la presa de los cinco árboles, que legalmente sí pudieron hacerlo porque tienen los permisos, pero qué bonito, ¿no? Que ellos ponen las reglas del juego y ellas, ellos mismos se ponen se imponen el castigo. Que se ha dicho de paso, ayer fue a ver a los, los árboles que están en el Arnulfo Vázquez Nieto, y están en una eh, condición completamente deteriorada, están eh, secándose, y ahí tengo los videos. Este, son árboles que, que sí son grandes, así como lo dijeron, pero están totalmente descuidados y quién sabe hasta cuándo los vayan a replantar. No están plantados, están aventados. Después les pasaré las fotografías. Ok, en el punto dos, la unidad responsable. Debe de haber una existencia de una instancia encargada del servicio de la función. Ya sabemos y nos damos cuenta de estas direcciones complacientes a hegemonías y a poderes superiores, ¿no? Al compadrazgo, ahorita al pago de la campaña política que, que se hizo entonces, qué bonito y a otros, muchos otros proyectos, ¿no? Qué bonito que yo, el, el dueño de esa propiedad, eh, soy el, el director de la Cámara de Empresarios y entonces me manifiesto en, en pro del nuevo Museo de las Momias y después tú me dejas talar cinco árboles afuera de mi propiedad. Ok, con respecto a la planeación y la existencia de instrumentos de planeación. Diagnósticos, cartografía, etcétera. Seguimos con instrumentos obsoletos y descontextualizados, perdón. Recordemos que tenemos el plan de ordenamiento territorial 2012 que se hizo con datos del 2000 al 2010. Estamos en el, en el año 21 y seguimos trabajando con ese plan de ordenamiento territorial. Ahora los planes y programas en el siguiente punto donde dice programas y acciones ex existencia de instrumentos programáticos pues sabemos que nunca se ejecutan. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, yo no sé de dónde saca nuestro presidente municipal todos esos datos de que nos está muy, yendo muy bien y que fue muy bien en la administración. Pues le fue muy bien a él, porque nosotros como ciudadanos no. Y por último, la vinculación. Dice que debe de, de, deben de existir mecanismos de coordinación con otras instancias y actores pues yo no veo ninguna vinculación con la sociedad, que somos los que realmente experimentamos el territorio, los que vivimos y los que tenemos las necesidades del te en el territorio. Y en la siguiente diapositiva, por favor, Memo, era lo que les comentaba acerca de que la ley orgánica municipal, sí si nos dice que debe para el fortalecimiento en el desempeño de la Contraloría municipal, el ayuntamiento nombrará una comisión de contraloría. Estuvimos, sí. estuvimos varios meses sin un contralor, Aquí podemos ver que el programa anual de evaluación al desempeño 2020 se quedó solo en eso, en un programa y nunca fue ejecutado. Esta es mi intervención, no sé si se me van a acabar los datos, pero era lo que quería decirles. Son datos entonces y son escenarios completamente distintos a los que nuestro alcalde nos dio en su, en su glorioso y brillante eh, exposición del programa de los, de, de los resultados que él tenía. Muchas gracias. Carlos Arce, por favor. Bueno, pues muy, muy, muy interesante esta parte. Creo que, eh, nena, nos metiste a, a las tripas del ayuntamiento, a cómo se cocin cocinaban y cómo se cocinarán las cosas en el siguiente ayuntamiento. Eh, es claro en la arquitectura constitucional que el artículo 115 establece que el gobierno del municipio eh, está en el ayuntamiento no hay ninguna duda y aquí lo que estamos viendo es una distorsión completa del ayuntamiento ¿y por qué se da esta distorsión? Eh, bueno pues porque está una gente que no cree en la democracia como es el alcalde el alcalde de hecho a lo que aspira es a ser dictador de Guanajuato punto uno pero punto dos tiene una serie de corifeos que le permiten eso y yo creo que este es un espléndido momento para que la ciudadanía, los ciudadanos de Guanajuato empiecen a ver el trabajo de los regidores y de los síndicos. Los síndicos son una especie de senado allá adentro, porque tienen cuestiones muy importantes que ver. Entonces vamos a ver esos, esos síndicos que están ahí a ver qué hacen. Me da risa porque ya me los imagino, pero bueno. Hay que corroborar lo que me estoy imaginando en estos momentos. Y los regidores lo mismo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser simplemente los bufones del alcalde? Bueno, pues, digo, es muy importante, sobre todo, para que la gente vea qué es lo que votó. Esto es importante. ¿Tuvieron muchos votos? No, tuvieron muy poquitos votos. Gran parte de los votos los compraron, eso ya lo sabemos. Ahí estuvieron los datos y todo. Entonces, esto es realmente... Lo más importante de yo considero de esta participación es eh, desnudar la parte interna del municipio, la operación del ayuntamiento y sobre todo el ninguneo hacia los miembros del ayuntamiento. Hay unos que aceptan el ninguneo y otros que se revelan como como el caso de María Elena. Pero bueno, pues eso lo tiene que evaluar la ciudadanía cuando le cortan los arbolitos, los cinco arbolitos se los cortan, cuando quieren este, fraccionar la bufa, cuando hacen un arañazo, cuando hacen un segundo arañazo aquí enfrente en marfil. Este, todo eso lo tiene que evaluar la ciudadanía. Si quiere seguir teniendo un gobierno de este tipo, lo va a pagar en desarrollo de la comunidad y lo va a pagar también en desarrollo económico de los negocios y de todo esto, porque lo que tenemos realmente es un gobierno botín. Entonces, este, ahora pone un tema que a mí me parece muy simpático, este, María Elena, que es el gobierno sorpresa. Entonces, esta combinación de gobierno botín con gobierno sorpresa, pues, ¿a qué nos lleva? Pues a que las decisiones de un señor, contrario a lo que dice la Constitución, son avalados por una serie de corifeos y de bufones. Entonces, en este nuevo ayuntamiento, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Vamos a tener bufones y corifeos aplaudiéndole al alcalde y dejando que los ningunee? Bueno, pues eso es lo que votó la gente y ahí tenemos a todos esos. Hay que señalar con nombres y apellidos después de cada sesión de ayuntamiento cómo actuaron los, los, los, los, este, estos señores, los regidores y los síndicos. Creo que eso sería muy bueno. No sé qué te parezca, María Elena, abrir algunos espacios en, en, en, en el observatorio, pues para para discutir lo que se vaya platicando en cada en cada junta de ayuntamiento, precisamente en relación de, del desempeño de los de los regidores y de los síndicos. Sí, eh, Piri, por favor. Eh, yo eh, ya nos alargamos demasiado. Quiero primero subrayar y felicitar a Marilena Caso Cerrillo por su valentía que tuvo en el ayuntamiento. Sabemos cómo se las gasta Alejandro Navarro contra los que disienten sobre sus puntos de vista. Ha sido muy clara eso. Su... Algo que a mí me lastima como guanajuatense de Guanajuato. Pone una administración a su manera. La señora Salgado, hermana del director de desarrollo que ha tenido muy malas notas estuvo... delgado delgado Sárate, perdón eh, estuvo procesado por los mismos panistas ese que de la ayuntamiento una una tesorera pues que todavía tiene muchas dudas al respecto un contralor que hoy no sé quién sea pero lo que sí sé sienta a la síndica suplente esto que dice pues la tesis de Carlos Sarce al han querido correr del pan por denunciar lo que es un hecho un Guanajuato botín me enorgullezco de ver que seas una mujer tan valiente, María Elena que te enfrentes, porque los ciudadanos de Guanajuato no sabíamos qué pasaba adentro, sospechábamos pues no sabíamos qué pasaba adentro esperamos que sigas con nosotros y en el próximo programa hacer un análisis más profundo de lo que nos espera más de lo mismo porque lo que se viene va a ser igual Carlos Ars. No hay nada nuevo con este nuevo ayuntamiento que entra en funciones a partir de hoy de las dos de la noche. Muchas gracias. Gracias, Piri. Paco Montiel, tu, abre tu micrófono para escucharte. No, no lo has abierto, el micrófono. ¿No? no ya. Más. Ahora sí ya. Ah, ok, bueno, buenas tardes ahora. Bueno, he estado muy atento a la sesión y realmente me siento realmente no sorprendido, más bien muy molesto por lo que se ha hecho con los ayuntamientos. No creo que sea Guanajuato el único, pero es el que nos corresponde a nosotros. Y se ha hecho del ayuntamiento no una caricatura, se ha hecho un esperpento. He hecho un esperpento porque el ayuntamiento está ahora convertido. Solamente en una tribu o en un grupo que secundan a un aspirante a cacique que se enriquece y que simplemente hace negocios para todo lo que a él le conviene y junto con su familia y su grupo de aliados. Entonces yo pienso que el, el alcalde actual tiene una verdadera carga porque está violando la constitución política tanto del país como la del Estado y la Ley Orgánica Municipal. Es decir, no es solamente el adaptar los intentos jurídicos y el que son violatorios, decían, cortó arbolitos, y pues cortó también el megacable y se fue a Aslan a apagar fuegos allá donde nadie lo llamaba y utilizó un vehículo oficial de la seguridad pública para irse con sus cuates a un partido a León entonces me parece realmente que es un agravio muy, este, muy grande a los guanajuatenses lo que se nos está haciendo y que este ayuntamiento que va a iniciarse con él nuevamente a la cabeza no va a ser igual que el anterior, va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor porque está ahí rodeado de incondicionales que lo único que les interesa es tener unas migajas de poder y no ven el daño que se le está haciendo a Guanajuato. Curiosamente la semana pasada tuve la oportunidad de ver el programa del estudio de Eduardo Ruiz Gili y tuvo como invitado a Francisco Vidargas, que es coordinador de ciudades patrimonio o de estudios de ciudades patrimonio este, de la UNESCO y él daba verdaderas sí, sí. señales de la preocupación de tener una ciudad de la humanidad para conservar el título son demasiadas en juego y que esta gente que está en el ayuntamiento lo toma con la mayor frivolidad me de la al lado el, el director de cultura y educación y próximamente me parece que es regidor del ayuntamiento en donde dijo que independientemente de lo que era el INAH, las múnias se iban a exhibir en la subterránea entonces realmente uno con este tipo de criterios y de decisiones ¿Se está tratando de gobernar a Guanajuato o se gobierna Guanajuato? No se cortó. Se cortó, Francisco. ¿Colgaste tu micrófono? Tu micrófono está apagado, Francisco Montiel. Sí, la, probablemente la transmisión. sí vamos a darle la palabra a Lolita para que nos eh, le estaba pidiendo desde hace rato Lolita gracias, por favor gracias Memo, nena como mujer me siento orgullosa de todo lo que hiciste y te aplaudo y bueno yo nada más quiero hacer un comentario breve al pueblo de Guanajuato nos, nos, en nuestro querido y distinguido alcalde y que lo volvemos a tener otros tres años más lo único que está haciendo es pan y circo eh, yo sí quisiera, pues más que nada, hacer que el análisis que, que se pretendía, eh, o que se, que se pretende hacer de, de lo que fue su tercer informe, creo que no, nos hemos olvidado un poquito, pero con una, una situación y estos comentarios muy sustanciosos, nena. Pero sí me gustaría mucho que me dijeras, ¿a ustedes se les pasó antes lo que él iba a decir? de de tercer informe se les dio a conocer porque él se justifica que a él este su mayor prueba como la prueba de fuego podríamos decir que él para su evaluación es que la mayoría de la gente y que fue arrasante eh, eh, votó nuevamente por él o sea su reelección él está diciendo que esa es su mejor evaluación y creo que que realmente no, esa no es la evaluación que los ciudadanos de Guanajuato esperábamos, ¿sí? Queríamos un informe real de las acciones que él hizo bien, no de no de los proyectos que piensa, porque también mencionó algunos que piensa terminar. Y me gustaría mucho qué hicieron ustedes, porque supuestamente tienen que pasar primero al ayuntamiento, no supuestamente, tiene que pasar primero al cabildo para que ustedes le den la anuencia a de que sí está bien el informe que va a ir a presentar. Me gustaría ver, mucho que me respondieran. Y lo que sucedió, bueno, lo que sucedió durante estos, no sé, yo no he estado en administraciones pasadas, yo es la de Budi, despedida hasta este momento. Este, ah, lo que sucedió con nosotros es que sí se nos pasaba, hubo mesas de trabajo, nosotros lo leíamos, veíamos algunas observaciones, hacíamos. Por ejemplo, yo, de lo particular, yo lo digo on, honestamente, me, hay temas que como yo no estaba en las comisiones, no los manejaba mucho. Por ejemplo, si a mí me dicen, entregamos, este, por ejemplo, en, en te pongo la comisión, en la que no estaba en Contraloría. Por ejemplo, si el Contralor llega y me dice, no, pues yo atendía a mil gentes, pues él dice, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Ahí, ahí el tema es que sí. Este y hubo meses de trabajo a las cuales yo asistía todas estuve ahí hice observaciones algunas se me se me inclusive las acciones que yo hice nunca se pusieron en el informe casualmente pero no estoy este no estoy ya estoy acostumbrada a que el alcalde pues me mande callar o sea la verdad es que yo ya estoy acostumbrada pero pero el tema es que no es un tema de costumbre, es el tema de qué le estás diciendo a la ciudadanía. Yo, como yo les decía, yo les puedo decir que entregué 5.621 calentadores solares que fue los que, los que entregó el alcalde, porque no los entregó el ayuntamiento, los entregó el alcalde. Perdón, nosotros nada más votamos. Pero si a mí me preguntas, ¿a ¿alguna persona conocida tuya se le dio un, un calentador, un este, este un este un este una ¿cómo se llama? un pues bueno pero yo sí lo que quiero decir es que sí se sí se analiza este pero pues bueno a final de cuentas el diseño el todo pues es un diseño del alcalde vuelvo al mismo tema no o sea vuelvo al mismo tema y lo reitero Ajá, no sé. Gracias, Gracias. aquí lo que, aquí lo que, lo, lo que realmente me, me, me preocupa es, ¿votaron todos a favor de, de todo lo que estaba diciendo este señor? ¿O hubo oposición? ¿O, o cómo estuvo? O sea, porque, como te digo, antes de, antes de subir el informe se los tiene que pasar a ustedes para que ustedes lo aprueben como cabildo. Entonces, ¿hubo oposición? ¿No hubo oposición? O sea, ¿no se cuestionó? ¿No? no Quisiera que me pudieras comentar sí, algo. Sí se cuestionó, realmente no todos los regidores estuvieron ahí, este, lo digo también, en mi caso particular, eh, por cuestiones de verdad, de verdad, digo, yo no sé si era divina, justicia divina, no sé qué pasó, yo no lo voté, lo iba a votar en contra, pero no, no porque no me mandaron el link y no me pude conectar, y casualmente yo no lo voté, pero, pero realmente, ¿qué, ¿qué es lo que sucede ahí?, pues este pues no no no cómo les diré el tema aquí es de que sí se analiza sí se dan las observaciones algunas se consideran pertinentes otras no pero a final de cuentas pues los directores pues que son gente pues lo puedo decir abiertamente del alcalde pues van a poner lo que lo que lo que realmente sea no y nosotros como regidores pues si a mí me dicen un dato o no me lo dicen correcto, salvo que en lo que investigo voy y vengo, pues va a ser un tema muy congruente. Nosotros nada más nos fijamos en que haya las cosas que nosotros vimos que estuvieran expresadas ahí, dimos observaciones, pero los datos pues los dan realmente cada una de los directores de área. Entonces, pues, ¿cómo te diré el plan de gobierno? Pues si el director me dice... A mí yo mandé información que vamos al 90%, pues me puse al 80, al 30, pues te pones a trabajar con él. Pero a final de cuentas, este, pues el que da la cara y como me dijo el alcalde, y yo soy el alcalde, pues el alcalde es el que trae el, la mano. En toda, pues en todo porque la ley orgánica municipal desgraciadamente y los acuerdos de ayuntamiento pues te lo han dado ¿no? entonces pues él, él contrata a quien lo haga dice quien lo haga, cómo lo hagan el, este, los directores le, le pasan los datos y pues ¿qué te puedo decir yo que estuve ahí que me sentía frustrada como todos los días que aún más frustrada porque aunque hicieras las cosas y aunque hicieras observaciones que dijeras por ejemplo, en temas de seguridad, a mí yo, yo hice la observación que se me hacía muy, muy, por ejemplo, no muy claro. Y de todo modo dejaron ahí, en temas de, de desarrollo y que, que pusieron mucho énfasis en, DIP, en este y pues ya. Nada más que ya no quiero alargarme más porque pues, de por sí ya no sé cuánto tiempo llevamos. y sí. Este, la palabra la tiene Javier Esparza. Bueno, yo rápidamente para este, minimizar el tiempo. Eh, ya con todos estos comentarios, eh, anécdotas, eh, flujos de información al interior del, del órgano colegiado, en este caso de los, de los síndicos y de los regidores, eh, a mí sí me queda un poco la necesidad o la duda de que en este proceso de transición que inicia una nueva administración, eh, yo no sé si es, eh, es necesario que se haga pública la información de los acuerdos de las diversas comisiones que están vinculados directamente a los objetivos que tienen los planes y los programas. Y ya sea mediante una intranet existente al interior, eh, de ustedes cualquiera, eh, de la administración, eh, tenga la información de un tablero electrónico. O sea, no podemos, este como alguien decía, son ocurrencias, no podemos eh, tomar una decisión que es irrevocable, es irreversible, sigue su curso de acción, dependiendo si desayunamos eh, huevos divorciados o huevos rancheros, ¿no? Hay, hay, hay, hay un control y hay un seguimiento, ¿no? Y aquí el diagnóstico es que el enfermo eh, padece de esquemas de participación ciudadana, por un lado, por el otro, eh, no hay flujos de información ordenados y no hay un seguimiento estadístico y de acuerdos obligatorio para ver hacia dónde va el barco. Puede ser que encalle en una zona de arrecifes y pues ahí sigue. Si, si fueron huevos con jamón, a lo mejor es otra estrategia, etcétera, ¿No? Yo esto recuerdo que funciona, yo recuerdo haberlo manejado en el gabinete económico de la presidencia de la república, y están todos los seguimientos, toda la documentación dentro de un intra, intranet interno de la administración pública. Ya me excedí, hice tres minutos, cuarenta y seis segundos. Ahora vamos a escuchar a Lolita, Montenegro Acevedo, que nos va a hacer favor de leer los comentarios de los, de los seguidores en Facebook Live. Por favor este, Lorita. Gracias Memo. Eh, nos manda Dafne Gaga un saludo de buenos días, un, mucho, un gusto y con mucho interés de escucharles. Armando Morales buenos días, saludos desde Oregón. El búho latinoamericano, respecto a lo que dice el doctor Rionda, hay que saber que la deuda que está por liquidarse del préstamo que se solicitó hace 10 años se usó para modernizar el sistema de recaudación. Armando Morales, por años nuestra capital se ha convertido en el cuébano y sus 15 ladrones. Hay una gran diferencia entre la ignorancia y la ambición que lo que está predominando. Orlando Araque P., Saludos a todos, con todo respeto. En mi opinión, las momias de Guanajuato no son piezas de museo, son restos humanos que merecen respeto y deberían ser enterrados luego de un acto de reconocimiento, ay, de un acto de reconocimiento del uso cuestionable recibido a través de la historia. Da vergüenza el uso que se le da a esos cadáveres. Me recuerda el episodio del negro de Banjoles. Orlando Aranque Pérez y manda un. un este, algo para que podamos abrirlo. Orlando Aranque Pérez dice eh, eh, lo que debería es realizarse un proyecto turístico cultural del Panteón de Santa Paula, incorporando el fenómeno de momificación de los cuervos. Esa es otra cosa. Armando Morales. Reonda, discúlpame, pero cuando un festival de cine está cubierto para obtener un buen salario económico personal, es mejor no tenerlo. Si se está... Si, si se usa el dinero del municipio entonces se debe mostrar un uh, se debe mostrar un presupuesto de gastos, como dice el dicho si somos monaguillos también tenemos derecho a las limosnas, Jaime Cruz Arredondo, cuando no hay argumentos de parte de las autoridades municipales para justificar sus malas acciones de gobierno la descalificación es su única respuesta Leonora Villegas, excelentes comentarios do, al del doctor Rionda Gracias por compartir. Jaime Cruz Arredondo, sin duda lo que le falta a Alejandro Navarro es tener una empatía y sensibilidad con la ciudadanía. Leonora Villegas, la modernización de catastro es una falacia, en tanto no se aplique con claridad a los ciudadanos en qué basan las tarifas que han ido en aumento sin que existan mejoras sustantivas en la infraestructura urbana. Jaime Cruz Arredondo, pueblo chico, chisme grande. Adris Ávila Bonilla, son las incongruencias de este gobierno. Armando Morales, maestra Lolita, nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. Jaime Cruz Arredondo, volviendo al tema del MUMA, el gobierno estatal y los diputados muestran también falta de sensibilidad y empatía con la ciudadanía al aprobar el endeudamiento del municipio. Esa es la verdadera política de cuates. Gustavo López Lain, ¿la síndico va a aterrizar su exposición tan dispersa en algo? Es pregunta. Armando Morales, con todo mi respeto, ¿cuál es el tema que está exponiendo la síndica Castro? Fernando Sánchez, con razón no le dieron la cuenta pública. Armando Morales, qué bonito es la política. Pueblo que me escucha, aquí me tiene delante de ustedes y ustedes delante de mí. Y es una verdad, verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? y en te tengo... Lolita, Lolita, quisiera este eh, decirlo, no sé, interrumpirte tantito con lo que estoy Adelante, nena. Sí, a ver, muy importante decir, a ver, yo lo que estoy explicando es cómo, en un principio, el gobierno, cómo fue, cómo nosotros iniciamos el gobierno con los mismos, eh, eh, las, las mismas decisiones eh, de gobierno municipal. O sea, sí. por eso yo empecé... Con ese tema es lo que yo estoy abordando porque estamos hablando del gobierno, entonces a lo mejor yo ahí no expliqué este, cuál es la función, qué es lo que yo quiero concluir, es realmente que no se cometan los mismos errores, por eso a lo mejor los ciudadanos en algún momento no entendemos la política, creo que aquí el tema, yo lo vuelvo a decir, el tema es que vuelve, se vuelven a cometer los mismos errores, entonces por eso no nos, ex, no, no, no nos este, eh, sorprendan en qué base. ¿Qué es lo que estoy exponiendo? Simplemente el movimiento dentro del, del municipio, del dentro de las decisiones del gobierno municipal, que para mí es muy importante que sepa la gente por qué el, el, el, el hacer esos movimientos ¿no? entonces eso es lo que yo estoy exponiendo porque estoy hablando del gobierno no estoy hablando de temas en concreto, estoy hablando del actuar del alcalde y de las decisiones que impactan en todos los ciudadanos Gracias Nena Leonora Villegas Síndico, después de su desagradable experiencia de trabajar al lado de Navarro, ¿consideraría pertinente hacer público el mecanismo de engaños, truculencias y corrupción en la que está inmerso el ayuntamiento y la administración municipal en casos específicos? ¿Quieres contestar, nena? Mira, yo creo que yo creo que en su momento dicen las cosas que las cosas por su por su peso caen. Yo, yo las sé... Perdón, yo las he señalado, yo las he dicho muchas veces, he hecho acciones, entonces yo creo que hay que esperar que no se sigan cometiendo algunas, se detuvieron en su momento y realmente pues yo creo que sí seguiremos siendo este, críticos. La situación que está sucediendo, entonces realmente esa es mi participación mi participación es explicarle a la gente cómo, cómo se maneja el gobierno dentro del municipio y ahorita lo que, está, lo que está sucediendo ahorita es lo que sucedió hace tres años, no cambió en nada Gracias nena, Armando Morales estimada síndica Castro está diciendo usted que no existe ninguna libertad de decisiones dentro del gobierno municipal de Guanajuato y que todos se deben y que todos se deben y de alinear los caprichos del alcalde? Son preguntas, Nena. A ver, mira, yo lo que estoy diciendo es que para nosotros, ¿cómo, te, cómo le explicaré al, a la persona? Mira, se entiende que cada, cada uno tenemos nuestra decisión unilateral, este, que, no, que no independiente del partido político, pero desgraciadamente en este ayuntamiento pues no se va, no, no, no es que yo lo diga, no es lo que se ve, lo que se votó, había decisiones que por lógica sabíamos que no eran buenos para el municipio y aún así yo desconozco a mis compañeros por qué lo votaban a favor, o sea, si, si inclusive ahí mismo se decía no existe la documentación necesaria y aún así lo votaban a favor. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Este, yo, la verdad, no me puedo, eh, yo nunca puedo hablar de mis compañeros, yo te puedo hablar por mí, pero yo sí creo que, que para mi punto de vista, ¿Entiendes? pues no es lo correcto, ¿sí? O sea, no es la situación correcta, más sin embargo, por ejemplo, ahí había oposición, por ejemplo, a veces el PRI, en el, el, este caso, Morena, Morena, pues casi siempre votaba en contra, pero el PRI, el Verde, que tienen otro tipo de ideologías, pensabas en algunas votaciones que iban a votar en contra y lo votaban a favor. Entonces, pues realmente ese es el tema. O sea, de que el alcalde tiene mayoría, pues sí, es cierto, y la mayoría los dan los grupos sociales, sí, es cierto. Entonces, por eso, cuando vot votamos en las elecciones, tenemos que ser muy, la gente tiene que pensarle bien contra quién si le da más poder a un grupo político o trata de porque los contrapesos es lo que hace una política sana no el autoritarismo gracias Nena eh, Leonora Villegas dice síndico temo decirle que Navarro no va a cambiar que este nuevo ayuntamiento panista y si con eso quede contestada mi pregunta yo creo que sí Nena eh, Leonora Villegas sí. te dice que, ...que teme decirte que Navarro no va a cambiar, que este nuevo ayuntamiento panista va mejor armado para continuar y escalar con sus tranzas y favorecer sus intereses y los de sus cuates financieros de campaña. Haría bien en denunciar ante las instancias correspondientes todas las anomalías mencionadas. Leonora Villegas, síndico, esa forma de armar las comisiones, pienso, la aprendieron del Congreso del Estado... Figúrese usted, Margarita Rionda quedó como vocal en la Comisión de Asuntos Electorales y de Educación, eh, y de educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Además, preside la de Turismo. Armando Morales dice, señora síndico, este tipo de quejas se deben hacer públicas en frente de los medios de comunicación y cuando se esté en el poder. Ahora, desde mi punto de vista, todo lo que se diga es irrelevante. Leonora Victoria, no, no. A ver, a ver, yo, yo, quiero, a ver pero a mí, yo, yo quiero detenerme al señor ahorita, ahorita se me olvidó el nombre, detenerme un poco a decirle, yo siempre los, lo mencioné, y, pero siempre se me, se me detuvo. Yo en sesiones de ayuntamiento yo le digo a esta persona que dice que lo, siempre, siempre, siempre abrí la boca, dije las cosas que no eran correctas. O sea, yo hoy por hoy no es que me esté haciendo un déjà vu de lo que no hice, más bien de lo que hice o sea realmente les agradezco el espacio porque realmente no es que yo no lo haya hecho soy la síndico que siempre lo hice y realmente por eso hice una sindicatura diferente aunque se me cuartara la, la, la esta información pues ya veía cómo la conseguía pero realmente la situación fue así entonces pues yo la verdad, yo le digo a esta persona que efectivamente no estoy ya después del niño ahogado, tapen el hoyo, no, no, no. Yo en su momento lo dije, lo sigo diciendo y lo estoy sosteniendo. y ahorita estoy ayudando a Guanajuato, diciéndole a la ciudadanía, vean que no suceda lo mismo que ya les dije, porque realmente va a suceder. Gracias, nena. Leonora Villegas. Javier Francisco Esparza, al rato le envió un documento que refuerza el nulo, el nulo seguimiento de las metas que se fijaron en el programa de gobierno municipal 2018-2021. De risa. Leonora Villegas, si la síndico tiene elementos contundentes para sostener alguna denuncia relevante, ella tiene la responsabilidad de parar lo que está sucediendo y lo que sucedería si los asuntos que, denuncian, que denuncia quedan impunes. Sí, Arma... mira. Yo, yo en este le digo a Leonora que yo por eso denuncié por pues lo que a mí me atañaba primero que es que se me quitó mis atribuciones de síndico. Entonces realmente yo no, yo no he estado este, omisa de las situaciones que suceden en el ayuntamiento. Hay un ejercicio normal del poder. Eso me queda totalmente claro. Por eso sigo diciendo el tema. No, estoy, no es que esté tapando nada. Ni es que estoy este, simplemente yo, eh, mis votaciones, cuando fueron mis votaciones, hice el tema como debe de ser. Gracias, nena. Eh, Armando Morales para Carlos Arce, cuando dijo que sí, podíamos seguir a los a síndicos los y regidores, me imagino, porque dice, ¿qué te parece? No, dice, no, se debe de hacer. Eso te dice carlos este, Armando Morales, Carlos eh, Gustavo López Lain, efectivamente debería haber documentado lo que expone y denunciar los actos de corrupción, de lo contrario, solo quedará en el anodetario su exposición. Armando Morales dice, excelente programa, gracias Gustavo López Lain. La síndico dice que siempre dijo lo que aquí está informando, pero lo hizo al interior del ayuntamiento, no público. Eh, son los comentarios, nena, si quieres... Eh, continuar en este, en este tema ya nada más para no alargarme tanto, yo creo que desde el momento de las comisiones sí se, sí se mencionó, este, pues se vio, no hay manera de, pero realmente como es una facultad del ayuntamiento, vuelvo al tema, hay que meter iniciativas para cambiar todo eso y para no, que no vuelva a suceder, la ley lo permite, entonces aunque yo lo, lo diga que, que no... Si la ley te lo permite cuando nosotros estamos viendo que no es algo correcto o hay una laguna de la ley, hay que acotar esa laguna de la ley. Pero ¿qué es lo que falta? Voluntad política para acotar todos esos espacios. Como por ejemplo, los síndicos tienen que realizar sus actividades, acciones de síndico, ¿sí? Tienen que firmar la cuenta pública, pero hay una jurisprudencia donde dice que sí se puede modificar. Ese es el tema. El tema es los recovecos políticos, entonces, por, los recovecos, porque así yo lo veo. O sea, no es que yo esté callada, al contrario, y este programa no se puede quedar en, la, en solamente en, en, en un de, en una reflexión. Entonces, realmente yo le pido a esta persona que analice lo que sucede y que si tú le preguntas al alcalde, ¿por qué haces eso de quitar un síndico y, y mandarle a la secretaría del ayuntamiento? Porque la ley te lo permite, ¿sí?, ese es el tema. Entonces, ¿realmente qué es lo que estamos analizando? Pues ayudándole a Guanajuato, se, diciendo qué es lo que está bien y lo que está mal, y lo que está mal es que se vuelva a repetir el mismo esquema de gobierno que se repitió o que siguen repitiendo las mayorías políticas, porque si no, no vamos a avanzar, pero sobre todo deja de criticarlo, es que es para que sea el bien de Guanajuato, para que se profesionalicen las comisiones, se especialice el trabajo colegiado y sea el bienestar de los ciudadanos, simplemente es eso, no es nada más ¿Para qué le pedimos a los jóvenes que estudien si realmente no van a estar en el perfil para el cual estudiaron? Esa es la reflexión. Adelante, Carlos. Nada, Sanz, más, sí, nada más una cosa muy puntual de lo que dijo ahorita eh, la nena, que es el, el asunto de que eso sucede porque la ley se lo permite. Bueno, sí, se lo permite la ley, pero lo más importante aquí, que quien se lo permite es la síndica que fue electa, o sea, quien está siendo realmente ninguneada, quien es un instrumento en manos del alcalde, es la síndico. ¿Por qué no funciona el ayuntamiento? Pues por el tipo de regidores y de síndicos que está integrándose en el ayuntamiento. Yo creo que eso es lo importante que necesitamos este, ver y analizar. Por eso yo sí insisto, por ejemplo, la próxima reunión hay que hacerla sobre las comisiones. Vamos a analizar cómo quedan las comisiones, qué cosa que es tan importante. Eh, pero sobre todo el problema es, la, es el temple de los regidores y de los síndicos. Pues claro, pues si son, este, si son personajes que operan nada más a la sombra del alcalde, bueno, pues lo que pasa es que el pueblo se equivocó y eligió a unos incompetentes y no solamente incompetentes, sino a unos negligentes que le están dando todo el poder al alcalde cuando no debe de ser así, porque no está construido así el gobierno municipal. Eso es lo que yo diría. Gracias. Sí, yo, yo quiero aclarar de, de, de, de lo que comentó la nena y Carlos Arce, es que el alcalde no hace lo que le deja la ley. Quiero recordar que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo cual están facultadas. No es lo que les sobre, es solo lo que la ley dice. No pueden hacer otra cosa. Nosotros, los ciudadanos, como el observatorio, podemos hacer todo lo que no está prohibido u ordenado, pero la autoridad solo lo que la ley le permite. Y yo creo que juegan mucho al poder lo, lo, es es mi apreciación como soy regidor pues le voy a dar chance no de, no hay que dar chance solo puede hacer el ayuntamiento lo que la ley dice que puede hacer el ayuntamiento y también el presidente municipal y todas las autoridades incluyendo al presidente de la república que cada rato dice que tiene derecho de réplica. No tiene derecho de réplica. El presidente no tiene derecho de y réplica. Quienes lo tenemos somos los ciudadanos. El presidente solo puede hacer lo que se le atribuyó al presidente de la república y así para todos los funcionarios. Pero jugamos mucho al poder. Hay que dejarlo. No. Ese asunto de la permisividad permite que haya corrupción. La permisividad la tolerancia es otra cosa, pero la permisividad es permitir que otro viole la ley y que uno se dé cuenta y haga como que no se dio cuenta. Esto es todo lo que quería comentar. Pues, sí, yo pues yo nada más remato diciendo que la síndico, fíjense, fíjense, fíjense las características de, de la síndico, o sea, de ser síndico del ayuntamiento, una posición realmente más. Oye, ¿de adorable? quién de las dos? ¿De la saliente o del entrante? De la entrante. La primer Carlos. síndico. La primer síndico. Marta. Se te... no Marta, sé si. Bueno, ¿me oyen? Sí. Sí. La primer síndico, Marta ya. Delgado. Marta Delgado está aceptando ser una empleada del ayuntamiento, una empleada del alcalde, en lugar de ser síndica. Eso, es el, eso les dice todo. Eso les dice todo. O sea, acepta que la ningunía, en punto. Entonces, si no tiene esa dignidad, pues no tiene nada, hombre. No esperemos nada de ella. Pero vamos analizando todo punto por punto, según quede eh, en, en la próxima reunión de hoy en la madrugada. Gracias. Sí. Así es, ahí se ve su honorabilidad y su ética. De... Lolita, sigue, por favor, faltan muchos eh, comentarios. No, no, no ya, o sea, ya nada más, ay, eh, sí, eh, Gustavo López Line, la síndico dice que siempre había, lo dije. Eh, que la síndico le lleve las ideas a su diputado para que promueva las iniciativas que propone. Leonora Villegas, gracias a la síndico por su exposición. Ojalá y reflexione sobre la necesidad de denunciar hechos concretos. Eh, y Gustavo dice, claro, sí, hechos concretos. Que la síndico le lleve las ideas. Leonora Villegas, ya valió nuestra diputada es Margarita Rionta y incondicional de Navarro. Que la, eh, dice, oh cielos, muy cierto dice Gustavo López -Main. Y, y luego dice, aquí se está confirmando lo que Carlos anticipó en cuanto a la planilla del ayuntamiento, efectivamente y hace rato también lo mencionaron 50 mil pesos no son nada despreciables para quien va por, tras, el, tras no, no tras el poder, tras la economía más lo que los moches que salgan por ahí Creo que en eso la gente debe de estar muy, muy al pendiente a quienes estamos eligiendo para que nos rijan a, a nuestra ciudad, ¿sí? Y permitir que ese presidente haga lo que, lo que él quiere. Si tú llegas, aunque sea por el partido que llegas, pero te opones porque no está bien, yo creo que, que bien vale la pena. Pero, pero si vas nada más por recibir los 50 mil pesos que es el, el, lo que te pagan por levantar la mano y decirle al alcalde que sí, y aparte tus moches, pues yo creo que la gente debería de estar pensando bien cuáles son los mejores perfiles para los próximos, para el día para el próximo 24. Esperemos que la gente reflexione. Bueno, este, llevamos dos horas, 50 minutos eh, de la sesión. Les agradezco a todos y muy especialmente a Malena Castro Cerrillo por su disposición y mostrar de una manera tan transparente qué pasaron estos tres años con ella, cómo la trató el ayuntamiento y el ejercicio que tuvo, la experiencia que tuvo en el ejercicio del poder municipal. Muchas gracias por a la todos. La Buenas tardes, eh, que tengan buen provecho. Nos vemos en, dentro de ocho Adiós. días con el tema de las comisiones. Vamos a ver. ¿Para qué son las comisiones? ¿Cómo deben funcionar las comisiones? Todo lo relativo a las comisiones y los resultados del trabajo de las comisiones. La próxima semana eh, continuamos. Muchas gracias. Buenas tardes.